Muñecas de carne y hueso. Uf. Es el, el tema del día de hoy. ¿Le tienes miedo a las muñecas? Antes de que iniciemos, voy a esperar a que la gente se, se empiece a unir en la cuenta de Facebook y de YouTube. Mientras voy a mandar saluditos a Tete Voy tal, Boyral, un abrazo. A William Chuy también. A, a ver, aquí me lo pongo. Este, aquí, para sí, que ¿no? Ah, ah, gracias a toda la gente que se, que se está eh, entrando aquí en TikTok y también a los que están viéndonos en YouNow, que nos están mirando. Estefan Yip también, a ah, Ilaf Jeff se unió, Gerardo Gutiérrez, a Ax Noir se acaba de unir, a Aldo MXC se unió también, José Manuel 96. Y acá ya que ya tenemos a Guadalupe Manzano, dice, tengo como 100 muñecas, Guadalupe Manzano. Carlos Torres, José Flores, Abdón, Rocío, Laura Patricia, Enrique Díaz Fajardo, AJ Escobar, Vlad Daniel. las muñecas son good, Ox, yo tengo cuatro, dice Vlad Daniel, las muñecas son good. ¿Quién es gordito? Bueno, hoy no vino Melisa, pero hoy está su reemplazo. Ya, ya no va a venir Melisa, ya va a estar con nosotros el tío Droy, Hola a todos, ¿cómo están? El tío Droid, le damos la bienvenida al tío Droid. Droid, hola, hola, hola. De, de Android. ¿no? Hola a todos, hola, hola. Ah, es que por acá no me ven, ¿verdad? No, sí. Está. Aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí, aquí en sí te aquí. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y me falta por acá, ¿verdad? Qué onda, guita, sí. ¿cómo están? Ahí está, están? mira, ahí está. <risa> Y ya, bueno, por acá se sí me ven, ¿verdad? Todos. Ahí sí se ven bien. Okay. Ahí está, el tío Droid es el que va a reemplazar a Melisa, porque Melisa... No, no, no decía buenas cosas, decía cosas muy raras, no le entendía, se dormía en los directos. Estuvimos se hablando hoy en una junta sobre el contenido que estábamos realizando y decidimos que Moco, yo creo que se va a cancelar porque Melissa no da buen show. Le dijimos, vístete provocativa, se, este, se enojó. Sí, se enojó. Después ya como que sí quiso. no. no, no. <risas> Nos, nos modeló unos, unos vestidos que tenía ahí, dijo que si eso estaba bien, le dijimos que sí, pero que ahora tenía que ser más chusca, Ajá. Que, que dijera más chistes y que, que no divagara tanto en los temas. El chiste es que la junta que tuvimos hoy, pues salió en, en desastre y entonces terminamos eh, dándole las gracias a Melissa, ya no va a venir, él, él es el productor, el manager, Qué el editor... Y él es el que decidió que Melissa ya no estuviera aquí. Me va a odiar Melisa. Ángeles, vende un abrazo a Camilo Parra también, a Luis Fernando Solís. Pues eh, eh, el tío Droid es quien hace mucho del trabajo que hay detrás de los videos, quien me graba, quien me acompaña y quien hace algunas ediciones y demás. Escribe y de todo Hace el tío droid. ahí está Aquí andamos haciendo de todo, a la orden Y también es experto En muñecas, ¿verdad? ¡Uy! Bueno, en mis buenos tiempos, quizás hace unos dos añitos y... Sí, sí, eh, hace sí. unos dos añitos no era, eras sí, bueno sí. con las muñecas. Sí, hasta que una vez tuve una posesión bien tóxica y valió. <risa> ¿Tuviste una posesión tóxica con sí, una muñeca? No, una posesión de todo, pero súper, súper, súper tóxico. Bien dicen, ¿no? Que hay que tenerle más miedo a un vivo y a una muñeca de carne y hueso. Hijo de armas de doble filo, ¿tú qué opinas? Dice el príncipe de la presión. ¿Es en serio lo de Melisa? <risa> sí, sí la corrí. No, no, no, no, no, no, no es cierto. Y ahorita por ahí está Mel, ¿no? Bien ahorita. Este. ¿Y quién es ese güey? <risa> multifuncional el muchacho. Sí, sí, sí. Sí, Melisa, eh, vamos a, a hacer que que salga con con una ropita más ligerita, ¿no? Pues yo creo que han visto algún place. Ándale, ¿Sí? como bueno, Ari. así no, güey. <risa> Queremos hacerle un tipo Ari en Gameplays. Ah, porque es lo que vende, ¿no? Sí, de hecho. De hecho, sí, sí, sí. <risa> Vamos a ver qué anda con Mel. De hecho, Mel no está por ahí. No, no, no, no. Buenas noches, dice, ¿eran posesión? ¿Eran posiciones o posesiones? <risa> bueno, depende cómo, depende qué muñeca es. No, sí, la, la de carne y hueso. Vamos hombre. a hablar de las muñecas que son muy tóxicas, que son posesivas, digo, que están ¿Qué, posesionadas. ¿Quién se posiciona? No, ¿cómo era? Dice Santo Moret, yo tengo una muñeca, mira, vamos a ver. ¿Dónde, dónde, dónde? Dice, yo tengo una muñeca, yo tengo unas muñecas, ¿se las paso o les faltan? <risa> pues, depende, ¿qué muñecas, Santo? ¿Qué, muñeca? ¿Qué muñecas? ¿Qué muñecas? Uh ¿Qué -huh. muñecas? Ya, ya, ahí vemos, ahí vemos. Sí me gustaría, ¿eh? sí me gustaría. Ya hablando en serio eh, sobre las muñecas, hoy vamos a hablar de, de diferentes muñecas. ¿A ti te dan miedo las muñecas, o sea, las historias de terror que tengan que ver con muñecas? A mí sí, sí, demasiado. ¿Sí? Más por alguna ocasión en mi infancia... Donde mi mamá todavía guardaba una muñeca De su infancia, valga la redundancia Ajá. De estos de que ya no tienen ni un ojo Pero que por algo lo hacen, por algo lo guardan sí. Entonces yo me acuerdo que tenía como seis años Era, era, una, era la época de, de Reyes Magos Ya sabes, ¿no? que no puedes ni dormir, que tienes todo acá La ansiedad de ya querer ver qué te trajeron Y todo eso sí. Y yo me acuerdo que para poder pasar al arbolito tenía, de, Bueno, llegar al arbolito Era un pasillo donde estaba esa muñeca o ese muñeco viejo Ajá. Y hubo un punto En, el, de, en toda esa noche donde me paraba, me paraba, me paraba. Hasta porque que, querías ver qué te habían traído los sí, reyes. Sí, hasta que en una de esas, o sea, por, inco, por, por inconsciente sabes que estaba ahí la muñeca, pero en el ultima, la última vez que me paré, porque escuché ruidos, obviamente eran los reyes, uh -huh. ya no estaba ese pinche, bueno, esa muñeca ahí. ¿Ya ese no muñeco, Ya no está. Y todavía me acuerdo que hasta mi mamá, cuando según se levantó, porque vio que ya habían llegado los reyes, Ajá. me pregunta, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué te trajeron? Sí. Y me pregunta por ese muñeco. Porque está estaba rumbo El pasillo que ah, era hacia el arbolito ¿Era un muñeco o era una muñeca? Era, era una muñeca que ya estaba todo feo, pues, parecía un muñeco Yo decía muñeco, pero fue una muñeca, ¿Y por qué? muñeca Ah, la tenía porque era de su infancia Era de su infancia, fácil, esa cosa ya tenía unos 20 añitos, no sé, sí. 15, 15, 15. me preguntó por eso Y fíjate que le dije que no, no sabía dónde estaba, pero sabíamos que ahí Debía de haber estado, a partir de ahí Me, ya después, tiempo después me comentó Que lo encontró, fue, lo tiró y trató de bendecir, o sí bendijo la casa, porque o sea, a ella ya le habían pasado cosas con ese muñeco. Con ese muñeco, Y también. yo ese tenía 6-7 años, me di cuenta que sí, si no estaba ese muñeco. Ya me había parado como tres veces y en la última. Ya, ya no estaba. Ya no estaba. Ah, Entonces, por eso sí ¿Y, me y, miedo, y ¿dónde, dónde estaba al final de cuentas donde lo encontraron? Mi mamá no sabe dónde lo encontró, nunca me quiso decir. Pero yo me acuerdo que todavía eran como las 5 de la mañana, quizá. Estuvimos ahí todavía un rato de que le pones la pila a los juguetes y todo eso. Ajá. Y yo veía a mi mamá preocupada buscando esa cosa y no estaba y no estaba ya después de que a mí me pasaba de que revisas tus juguetes sí. te vas a dormir otro ratito no y ya más tarde ya los ya los saca los bachadas entonces en ese momento en ese interés de que me fui a dormir supongo que fue cuando lo encontró pero no me volvió a mencionar ese tema hasta tiempo después que me dijo que ese muñeco decide deshacerse de él primero no por la nostalgia y después sí por ese tipo de cosas que dice ella mi mamá que no pasaban en un principio entonces ahí no nunca nos explicamos cómo fue que de repente pasó algo con muñecas sí, o muñeca, esa muñeca. Uh -huh. Hace de hace como 20 años la muñeca sí, dices. Ya de hace un rato. Eh. Entonces sí tuviste una experiencia uh -huh. extraña con muñecas. Uh -huh. Bueno, ahorita vamos a hablar del otro tipo de muñecas okay. también. Sí, porque sí, de todas las muñecas las vamos a hablar. Dice Santo Moret, mi hermana tenía una muñeca que se llamaba Susú. Mi hermana le puso el nombre porque soñó que la muñeca le dijo su nombre. De ahí se aparecía en diferentes lugares y abría los ojos. La llevaron mi mamá y mi hermana con un sacerdote y se las quitó. Y el sacerdote dijo que nunca mencionaran su nombre. Susu, Susu, la muñeca, Susu. A ver, habla en latín. Él es experto, él él, él va a las exploraciones paranormales, el tío Droy, y hace las invocaciones. D diles cómo, ¿cómo okay. hacen las invocaciones. Podríamos empezar en el nombre del padre, en Espiritizante. <risa> Oye, Zach, ¿puedes saludarme, por favor? Eres un crack directo, somos mejores para la noche. Gracias, Edgar. MD, claro que sí. Déjame contestarle a Melisa, me va a regañar porque Ya está ahí. Ya te corrí, ya me escribió, me escribió. Hoy moco, ¿verdad? Y yo no le dije que iba a hacer transmisión. Discúlpeme, es que voy a salir. Bueno, no voy a salir, les voy a ser sinceros, sincero, vamos a ver el partido de México en un ratito, uh -huh. partido feo, pero lo vamos, somos analistas, este, futbolistas, Deportistas. Eh, somos sea? analistas, comentaristas y podemos dar buenos consejos para ahorita aquí en el Tata. Estamos, exactamente, estamos sobre un problema. Un, un tema de, de fútbol, entonces hoy juega México contra Chile y vamos a ver las técnicas y tácticas y los nuevos jugadores y demás que, que van a ingresar vamos a hacer todo un análisis y por eso iniciamos la transmisión temprano pero no le avisé a Melissa y ya me acaba de escribir, ya vi empresa, un mensaje que me puso, hoy moco, verdad, yo creo que ya me vio que me conecté, déjame déjame mandar un mensajito a Melissa, uy, qué hice, no le sé. cambié de color, no? sí, de noche, sí Ah, se desconectó. Yo creo que se conectó tu otro celular. Es WhatsApp Web, ¿no? pues, uh -huh. ahí, ahí está, ¿no? Ya. Aquí entonces, Melissa. Le me voy a decir, hoy no puedo, me lo voy a poner. Hoy se me olvidó, se me olvidó decirte <ríe> no que no puedo. <ríe> hoy se me olvidó decirte que no puedo. Ya entré. ¿Quieres entrar? Ahorita, sorry, carita triste. <risa> a ver qué, qué me escribe Melissa, porque México pierde contra los hueones. o sea, sí, o sea, no no queremos ver que gane México, la verdad, no es la intención querer eh, ver a la selección que gane, de hecho, yo quiero ver que pierda, para que ya corran a ese director técnico y quiero ver los cambios que hace sí, y demás... Claro. O sea, estoy analizando, ya las, me estoy metiendo en el asunto deportivo, porque como ya viene el mundial, pues a mí me gustan otros temas, entonces por eso. Y aquí a mi productor, manager, editor y demás también, y lo vamos a ver. <risa> nadie vio, nadie vio no, que nada, había polo. No, no, no, no. nadie vio que había polvo ahí. Es parte, es parte <risa> de la sonografía. tengo que hacerme cargo de todo. Sí, nadie, nadie, nadie vio nada. Saludos a todos desde Venezuela, siguiendo tus videos. Me interesaría que. Eh, eh, ¿Dónde está este muchacho? ¿Quién era el que nos.? Él dice que es explorador paranormal. Un güey. Ah, santo. Santo. No, ah, santo Moret. Era, no fete. Sí, sí, era el santo. Ah. Ah, a santo Moret, ¿nos puedes mandar un audio este, al WhatsApp 2? O sea, mi segundo teléfono, ¿me cuentas bien esa experiencia que tuvo tu hermana con la muñeca, por favor? Porque la verdad es que no la entendimos. La, la, la selección mexicana, la decepción mexicana, exacto, la decepción mexicana. Yo sí mire Oxlack, dice Mari. La muñeca de Pedrito Fernández. Hay personas que no recuerdan la muñeca de Pedrito Fernández. Es una muñeca que salió en una película. Sonido ambiental de todo es Todos es los podcasts Como los la llorona, yo... sí, sí, es sí, como sí. la llorona El pan Se compran Se compran Con chores, lavadoras el pan. el pan ¿No quieres un pan? Pues yo no, pero ¿tú quieres un pan? Si quiero un pan, te lo te dejo y voy por el pan No, mejor al revés <ríe> Yo voy por el pan no pues, A ver, a ver. Sí. No, yo voy, yo voy. ¿Tú vas? Sí. No digas. Sí, sí. No, yo voy por el pan. No, me tan, no, nada, tranquilo. Está bien, está bien. Un segundo, nada más. Yo nada más. más Díganme que te esperen. Espérenme. <risa> voy por el pan. Léen los comentarios. Ok, ok. En un momento viene Oscar para todos, va por el pan, ¿ya escucharon? <risa> Déjalo solo con tu colección, joder no manches, no. Fíjense que sí, sí, estar solo aquí Luego, cuando estoy editando o cosas así, la verdad es que... Uy, sí, sí pasan dos, tres cosas que no te explicas, ¿no? Eh, que diga Oslac dónde va por el pan. Um, te lo puedo decir yo, pero si quieres ahorita que regrese, yo le digo. Oh, Oslac no, sí, no, pero no tarda, no tarda. <ríe> ya sé a qué hora sale por el pan. <ríe> Al 10 para las 8. Y si sí pasa casi esta hora, ¿eh? Dice detrás de ti, no, no empiecen, no empiecen. Fíjate que tengo la pantalla aquí, puedo ver qué hay detrás, pero... Y acá tengo otra, pero... Si sí me dan como cositas, ¿no? O sea, de repente a ver qué, qué? Eh, se movió, que se movió, que se movió. Fue por el pan a columpiar el tamarín, <risa> ¿no? Me alcanzé. No lo alcancé. ¿No lo alcanzaste? No. Bueno, no, ya preguntaron que si fuiste por el pan o a columpiar el tamarindo. Fui por el pan. <risa> ya me quieren espantar, dicen que atrás de mí se movió algo. Güey. Perdón, gente, sí fui por el pan, la verdad, aquí. Si, si no vas por el pan, o sea, qué sé, no. Sí me preocupé por el pan, discúlpeme. Pero bueno, no es, aquí no andamos de cheleando ni nada. No, nada, pues no ¿verdad? No, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nos, nos comemos un pan y con lechita y listo. Esas risas de nervios, dice Matita Lorena López. Se va moviendo mi alma, David, David Morrosa. ¿Qué estaban diciendo? groserías, ¿verdad? Es que, es que me empezaron a, a, a decir que si fuiste... Que ya saben a qué hora sales por el pan. Que sí, si, si fuiste por el pan. Ahora, fíjense que... No, fuera de broma. Pues sí, ahora sí ya saben a qué hora sales por el pan. ¿verdad? Porque es para las 8 les digo. Que... <risa> <risa> y todavía me preguntan... Este, pregúntale que a dónde va por el pan. <risa> Aquí no chelean. Hola chicos, dice Ana, la, la reina memera, un abrazo, saca el pan para todos. No lo alcancé, no lo alcancé, pero es que no lo escuché. Lo es escuché. que se escuchó, yo creo que lo escuchamos ya cuando, de esas que ya se arrancan y se van. Exacto, ¿No? pero... es como la llorona, cuando se escucha lejos, está cerca. Y ahorita que fue al revés. Y cuando está cerca, ya estaba lejos. Ya, está bien, ya estaba lejos. Es como la llorona el del pan. Hola, muy buenas noches. Agradezco todo lo que nos compartes. Eh, me parece súper interesante. Yo también soy un pan muy rico. ver, yo también soy un pan muy rico. ¿Y qué tipo de pan? eres? ¿El cuerno o qué? Voy a... Iba a leer el nombre de esta persona. Okay. Ya me escribió Melissa. Ay, de veras, mejor... Me Pe el pero formo, dice... <risa> no, entendí, que... Ya entendí por qué él lo dijo. Híjole. No, Yo no podemos. No, no, no, podemos, pero son tres, son tres partes en las que está dividido. Sería un muy buen pan sin la parte del medio. Ah, ese pan, <risa> o, chita, <risa> Peluda oye, oye, Como que huele a pan, ¿no, chavos? ¿No? ¿O qué es, o qué es? <risa> no, olvídalo, olvídalo. Es olvídalo un... ¿no? ¿Es un albur? ¿Era un albur? Sí. <risa> puedo, pero 9.30 y ya lloró Melisa. No, Melisa, ya es ahora, no, yo ya estoy... Pero ya estamos a ahora analizando. Ya todo estamos el analizando el partido, Melisa. Tal vez encabronando. Ay, no puedo decirle eso. <risa> Híjole, ¿qué le escribo? Voy a poner una carita llorando también. <risa> no, pone por dos. Carita llorando, ya. Ya le contesté a Melisa. Bien, entonces estamos ya con el tema de las muñecas eh, poseídas Hablando de Llorona, yo escuché en el pueblo donde vivían mis abuelas y mis primos Lo vieron en la montaña, a la Llorona ¿La vieron en la montaña? O sea, la Llorona anda en todos lados Oxlack, ojalá fueras panadero para que me rellenes por las noches Oxlack, puedo mandarte un video que me pasaron de un fallo en la realidad Sí, Ana de la Panadera, mándamelo Ándalo, y ahorita le editamos. Uy, acabamos? te ves bien triste, jajaja. Ja, ja, ja. ¿Cuándo empieza? <risa> te ves bien triste. ¿Cuándo empieza el show de... <risa> no, no, puras groserías. Ya aquí. nos están Puras <risa> groserías acabas de este lado. Eh, Carlos Jurado, un abrazo a Top Fuego, Series. Nayeli López, el panadero veloz. O sea, ustedes escucharon que dijo el pan, el pan, y, y tenía que salir por el pan corriendo y no lo alcancé. Pero a lo mejor pasan de los tamales, ¿no? No sé si ya. Ojalá pase, me lo pase. Itza Maya Madrano, un abrazo. Itza Maya Medrano, gracias. Saludos, Sotlak Panadero. Carlos, ¿y por qué estás aquí? ¿Y por, por eso estás aquí? ¿Y por eso estás aquí? Dice Ángeles Ben, no entendí. Vale, te lo mando al WhatsApp. Un saludo. Saludos, los amo con los contactos que tengo con... Saludos, los amo. ¿Cómo los contacto? Tengo muchas historias. Es que le ah, faltó signo sí, interrogación, ¿viste? Sí. Los amo, ¿cómo sí. los contacto? Luna y sol. Ok, pues ahorita, ahorita estás este recibiendo Ajá. mensajes en WhatsApp, ¿no? Sí, estoy recibiendo audios en WhatsApp, les voy a poner aquí el número telefónico de WhatsApp. Me pueden contactar a ese número, mándame un audio para que lo escuchemos sobre sus historias, ¿ok? A brujita GCB le mandamos un saludote. Mm. Y bueno, brujita. vamos a revisar. Tengo aquí una una dinámica con los seguidores de la transmisión de poner los mensajes que, que aparecen en pantalla okay. <ríe> y este, mira Melisa la cara que me puso <ríe> y bueno, ahí está ahí... y ahorita te manda el de Duren <ríe> ahí está Melisa, ahí está la conversación con Melisa, para que vean que quería entrar a transmisión pero pues ni modo, Melisa también de, pre de pronto puede, de pronto no uh -huh. Ahora me tocó a mí no poder Los horarios distintos sí. sí sí, sí, Pobre Melissa Muy bien, vamos a ver Qué nos han mandado el correo esta noche Y dice, nos mandan Un mensajito y dice, buenas Oxlack, Aquí tengo este curioso y misterioso video ¿Qué es? Sucedió fuera de la casa de mi tía, lo grabó Su cámara de seguridad en Lima Cieneguilla en la madrugada Siempre los perros ladran y mi tía Lo grabó, ¿qué puede ser? Saludos desde Perú Ok, vamos a verlo y A ver si no sí. Ya me escribió otra vez Ah, no Dice que lo grabó su tía ¿Lo están viendo, gente? ¿Ya viste qué es? Se los voy a volver a reproducir Para la gente de TikTok Para que lo vean A ver, tú que trabajas con un investigador paranormal, ¿qué es lo que estamos viendo en pantalla, tío Droy? Ok, estamos viendo un ser aparentemente que está... No, no, o sea, pero ya es para... no no lo que es, sino lo que es en realidad, ¿qué es? Pues es una persona, ¿no? Es una persona, ¿verdad? ¿no? Sí, es una persona que quiere, según yo, a mi parecer, asustar al perrito. Se, o sea, se puso los... ¿Tú, ¿Tú podrías contorsionarte así? Bueno, estás viendo y no ves. <risa> Pero lo podría intentar, lo podría intentar. Sí, yo también que, Porque es que se sube, se ponen los pies así, las sí. manos así sí. y suben los pies. ¿no? ¿Sabes cómo es? No sé si has visto de esos como mamelucos japoneses que metes todas las manos y solamente estás así como, como tú dices. Ah. Así, que, y, y ya nada más vas caminando así. Sí, sí. Parece eso. Sí, sí, se trata de, de una persona ahí, no hay ningún video paranormal. O sea, se ve a lenguas que es una persona que se subió las piernas aquí en la, en el cuello Andale. y que está caminando con las manos. Ándale. Oye, ¿alguna vez alguna muñeca te ha puesto algo así? ¿Has pasado? ¿Ahorita que es el tema? Mira, Andrea me está viendo en ese, okay. ¿en esa cámara. Bueno, este, esa pregunta no era, Andrea. <risa> <risa> Saludos. Saludos, no, Andrea. <risa> Tengo una historia para ti, será breve. De niño solía ir al campo y usualmente solía ver cráneos de cabras, ya estando calabérico, colgando en árboles. En este, creo, salía al campo. ¿En qué, ¿En qué campo vivías, mi hermano? Que veías cráneos de vacas. Pues es muy común donde, donde de mata. De cabras, ¿no? De cabras, dice. Uh -huh. Pero o colgando en árboles. O sea... El puro, la pura cabeza de, de las cabras ya colgando de árboles. Ah, como... pues eso sí se escucharía paranormal, pues eso ¿no? Eso sí está raro, sería como un ritual o algo. Sí, o como un hablar. ritual o algo. Sí. sí, eso sí está muy raro. Vamos a ver lo que dice Melissa, porque nos está escribiendo. Sí, sí ya se enojó Mel. Dice: Caritas. Yo digo que es porque no quieres ya ser moco. <risa> <risa> Híjole, ¿qué le digo? No sé. Pues le pongo lo... otra carita llorando, ¿no? Carita llorando. ¿Te manda buenos este, este, stickers? Sí, sí. sí. <risa> Yo digo que es porque ya no quieres hacer moco, dice. Le voy a poner que sí. Que sí, entra ya. Estoy en vivo. Entra. Le mandamos el link, a ver si entra. A ver, manda, a ver, vamos a ver si entra Evita todos este, lo copian ¿no? Y ahorita pues, sí, lo que estoy viendo, que todos <ríe> lo van a ¿Cómo copiar ¿Cómo? No. Ya No estoy en casa Ey, pon Instagram, te mando un video de un fantasma Que pasa corriendo en una cámara de tienda Chécalo, aparezco como soy El, de, el Davey Soy el Davey, ese video ya no lo tengo y solo está Cuando te lo envié mm, Soy el Davey, eh, ahorita no puedo Entrar en Instagram, Melissa ya me contestó Sí, que está, no estén. Pero caso. llegando, sí, si todavía ent estás. Entro. Ok. Va. Listo. Ahí está Melissa. Que ya te hizo berrinche. Vamos a ver que nos han mandado más fotografías esta noche. Aquí hay varias fotografías de piedras que no entiendo que de qué son. No viene en contexto. Contento. No viene en contexto. Anaela nos ha mandado un videito. Ah, de un efecto Mandela, Anaela Price, pero. Ah, puedes quitar la voz. Anaela, pero es un video largo, ¿no? El de efecto Mandela. A ver, vamos a, déjame reproducirlo a ver de qué trata. Ah, ok, ok, ok, ok. Este, este no, es, no es efecto Mandela. Lo bueno que se alcanza a ver en cámara. Este ya lo vi. Este video se está haciendo muy popular. De hecho, eh, debería analizarlo en un video especial. Se trata de un libro, pues es como un libro infantil, que lo están grabando y cambia el título. Cuando entra a una habitación, el título se cambia. Ok. Es como si tenemos un libro así. ¿Y de habitación a habitación se va cambiando? Si tenemos un libro así. Y, y cuando pasamos a otra habitación, el, esto Yo cambia, no, el texto cambia. No manches. Sí, está... Pero ¿qué pasa? O sea, hay, obvio, ¿no? O sea... ¿Esto qué es? ¿Es mío? Este está raro, ¿no? ¿La crees? Este no lo recuerdo haber tenido, no sé de quién sea. Ok, vamos a ver el video, está muy interesante. Y pongan atención, solamente cambia una letra. ¿A poco? Ajá. Vamos a ver en, en pantalla grande aquí. Okay. Sí se ve ahí. Ahí se debe de ver, ¿verdad? Uh -huh. Aquí está. Ok, pero ¿sí se va a ver en pantalla grande? No, nada se está viendo en dividido. Ah, sí, es que. Está ah, no, sí, razón. sí, va. sí se ve. Ya. Yeah. Ok. Entonces vamos a ponerle play y vamos a, a ver este video. Pongan atención en donde, en donde dice The Bernstein Bears. Todos los osos Benenstein, porque cambia una letra, cambia la A por la E cuando entra al cuarto. Pongan atención. The, um, you know. Saludos, Diana, ¿cómo estás? Lo que está diciendo es que cuando se cambia de cuarto. No, no sé qué dice. Right um, so Pero ponga la atención ahorita. A stuff started to happen in that room and things i thought i was going crazy i thought i was seeing stuff so i'm just going to do this video so you guys can see it. and i'm going to show it to you live this book this is one of my nephew's books <clears throat> it's just an old book it's something my brother and i used to have man i did said the Bernstein uh, bears bears or no sé, esos no son cervezas. Beer. No, ese es Beer. Name, beer. So Beers, beer, entonces. Beer. So, uh, Seguro. Escandaloso es nunca. Beer. Beer. Beer. ¿Y cervezas cómo se dice? Beer. ¿Dónde? Beer. Beer. No. Bueno, pon la atención. Donde dice de Bernstein va a cambiar por Bernstein. Crazy. Ya va, ya va, ya va a hacerlo, so ya va a hacerlo. Miren, the, va, va a entrar al cuarto. What y miren, oh, se ve borroso oh, yeah. y dice B, right. Bernstein. Y va a cambiar a Bernstein. Sí. Cambió la A por la E. Y después sale del cuarto y, y to... cambia la A. Bernstein. Yeah. Well, Ok. Yeah. ¿Ya viste? ¿Sí viste yeah. que cambia? Uh, I don't... Yes. Pongan atención en el título de rojo. Dice Bernstein y después dice Bernstein. Mm -hmm. Ahí está. ¿Cómo cambia la A por la E? Ok. Ok, vamos a dejarlo, vamos a terminar de verlo. Eh, ya que estamos de una vez aquí analizándolo y que tú eres editor, ¿qué okay. piensas que sucedió ahí? Pues eso sí. será real o, o lo, se puede oh. hacer en edición. Sí se puede hacer en edición, pero lo que me sorprendió fue la parte final, ya que cuando cambia la letra por de la A por la E hay un barrido en la imagen que no es muy claro es decir, ese barrido permite que dos tomas se puedan unir sin, y sin que se vea un corte, es decir, que haya una secuencia entonces yo a mi parecer pienso que es fake, sin embargo en la parte final que ya es muy claro y muy nítido ¿cómo cambia? tengo como un 50-50 de que Obviamente se puede hacer con edición, pero yo creo que ya es un tipo de edición también, debe ser un nivel un poquito más arriba, porque hay movimiento, hay ruido de fondo, y es una secuencia de eso. O Exacto. sea, si es un fake, es algo muy, muy preparado y muy bien preparado. Sí, debe ser, eh, sí. deben de ser, debe ser una edición, no hay de otra, aquí no hay de que entre un cuarto y, y va a haber un fallo en la realidad, sí. o sea, se escucha interesante, se escucha eh, conspiranoico pero no, no sucede eso ¿no? si sí, sí, sí hay fenómenos extraños y paranormales, pero ese es fake eh, ¿sabes cómo se podría hacer? ¿cómo? ¿Sí? ¿me preguntas o me...? no, no okay. estoy, estoy, estoy como... si el libro se forra de, de verde Sí, sí ¿no? es mucho más fácil es mucho más fácil, la sí. portada o simplemente la parte que cambia lo de rojo, ah. se pone algo verde y ya en edición, pues, se cambia el título. Oye, tienes razón, sí, si sí, se le pone un cacho verde al título. Uh -huh. Uh -huh. Está fa estaría facilísimo, ¿no? Mm, sí, para mí sí sería la forma más fácil en la cual podríamos, eh, pues, hacerlo para... Sí, o sea, es muy fácil. Eh, pues, incluso lo podríamos intentar, ¿no? Para mí haces tres del mismo tamaño. Uno con e, la E, otro con la A, y uno solamente verde que va a ser el que se lo va a pegar. Los otros dos son como diseño que se le pone ya con el, la herramienta del programa. Sí, pero sí se puede. Sí, es como sí, sí, que... sí se puede, ¿no? Uh -huh. Sí se puede, ya, o sea, ya la edición ya está hecha, y después ya solamente se monta en la pantalla, en lo que está verde. En lo que está verde. En Ajá. lo que está verde es se monta. El video es totalmente real, todo lo que dice es cierto, pero ya nada más en la edición sí. cambia en lo verde. Pues eso es más fácil. Le pone un cuadrito verde ahí, y ya. Exactamente. O sea, sí se puede con, con un truco de pantalla verde. De hecho, estaba analizando algunos videos de, de este caso del, de la piñata de Mario, de la tienda de Mario, y estaba viendo que algunos los pudo haber hecho con pantalla verde. Es decir, también hay otras evidencias paranormales que están saliendo de los exploradores paranormales. Si ¿Sí han visto uno que se mete a un ataúd, están como en el cementerio, se mete como a una cripta, como un ataúd, se acuesta y después se ve como que como que lo jalan, le jalan la playera y se sale todo espantado, ¿vieron ese video? Pues bien ese video se puede hacer con un traje verde que habíamos sí. estado hablando, ¿no? Sí, de hecho hasta incluso investigamos el costo de dichos trajes si están en Amazon, si están en Mercado Libre y precisamente se utilizan para producciones y efectos de ese tipo. Exactamente. Mm -hmm. Eh, ah, con un traje verde podríamos replicar muchos de los videos paranormales que surgen en la red. ¿Me, me regalas todo, todo uh -huh. para hacerme? Gracias. Dice, me pregunta que si hay videos paranormales reales. Yo creo que sí hay. Yo creo que sí hay. Y los hemos visto, se han compartido pero no son tan espectaculares, no son espectaculares, simplemente se mueve algo, eh, se cae algo, y eso es lo gracias. Eso es lo más extraño que se puede captar. Les voy a, a decir, y esto es parte de la investigación que voy a realizar el otro año, porque yo creo que sí se pueden capturar fantasmas. Yo he visto en, en algunos videos... Que sí se pueden captar fantasmas, a menos de que sean falsos esos videos que haya visto, pero coinciden. De análisis que he hecho a videos paranormales, coinciden en ciertas características que quiero replicar. No les puedo decir qué características son, porque pues no hay una cuchara, agarra una pluma. Aquí no hay, no hay cuchara tampoco, no. no a ver, ¿cuál quieres? Esta. Sí, porque okay. si no me tendría que ir y, ¿no? Entonces No les puedo decir Qué características son Pero las, las queremos replicar Si las puedo replicar Y quizá podamos captar algo Sabría Sabría yo, sabría ya que ahí sí se pueden Captar los fantasmas O sea, estoy muy cerca No, no estoy como Carlos Trejo Que quiere congelar un fantasma No es a ese nivel de de charlatanería, ¿no? Aunque Carlos Trejo soportó buena onda con nosotros, ¿verdad? Sí, la neta sí, pero. Pero ni modo, ni modo, o sea, eso de congelar fantasmas sí es una jalada. Y no y no es por echarme flores, pero creo que estoy muy cerca de poder lograrlo. Ya ya sé más o menos las condiciones y las características que, se ne que necesito para que una cámara pueda grabar un fantasma eh, y los fantasmas no son como lo, los imaginamos o sea cuerpos como si fuéramos nosotros medios invisibles no son así son espectros son, son esencias como, como, un po como si fueran gas como si fuera plasma que sí se puede captar y que los ojos no lo ven y se puede captar con las cámaras a eso le podríamos llamar Precisamente eh, un fantasma. Lo vamos a replicar. Yo lo voy a hacer experimentos no solo de eso, sino también de psicofonías y de psicoimágenes. Y vamos a, a en el 2022 con la ayuda de todos vamos a, a buscar fenómenos paranormales que sean reales, aunque no sean impresionantes, aunque no sean la, saliendo extraterrestres entre las milpas no vamos a captar eso, pero si captamos algo poquito que, que sea algo que nosotros no vemos con los ojos, pero sí pudimos captarlo con la cámara, ahí entonces sí les voy a decir, tenemos un fantasma y lo voy a, a tratar de manejar con, con expertos con gente de ciencia espero que, que salgan buenos resultados, yo voy a seguir subiendo videos y esta, esta investigación la voy a realizar meramente por por un gusto personal y si resulta pues ya se los estaré informando creo que sí se pueden captar los fantasmas alguien llegó la... y si no saben qué vamos a hacer también para 2022 eh, vamos a poner ya yo creo que sí si, me, si nos va bien si nos apoyan con los superchats, que hoy no ha habido super chats con los likes con las compartidas si apoyan con todo eso Vamos a poner cámaras aquí para ver si efectivamente se mueven las cosas. Ya, ya me siento un poquito me, mejor mentalmente y yo creo que puedo soportar si veo que algo se mueve. ¿Por qué? Porque tiene hace unos días que se movió una cosa aquí ah. y, y yo estaba aquí, que se, que se mueve un cable. El blanco estaba ahí, así como está, uh -huh. y se cayó. ¿Te acuerdas de la vez del cuadro? Ah, o también, también cuando también el de sí. afuera y aquí se escuchó algo y que yo clarito lo escuché de afuera y tú de aquí Ajá. Y yo pensé que había sido tú y tú pensaste que había sido yo sí, Exactamente, no, no, y fue... fue... Ah, y fue nos, aquí, nos, un... nos cumplimos, ¿qué fue, verdad? Fue aquí, aquí en esto ¿verdad? Sí, cierto esto, no, Sí, no, hay, no, hay no. cosas raras aquí que pasan Oye, ya, ya sé para qué quieres la cuchara, para echarle azúcar, ¿no? <risa> sí, <risa> yo voy a tener que ir por las cucharas <risa> Yo así estoy bien, ¿verdad? Sí, sí es que como le echo azúcar. Pues igual, nomás así. Pero así, ándale. Ándale. Bueno. Miren, no, no nos alcanza ni para cucharas. Si ustedes no apoyan con los superchats, con los likes. Mándenos unas cucharas. Vean, vean qué penurias estoy pasando. Y ustedes que no mandan nada de superchats, no manchen. ¿Quién es M... MAMG es un... Alguien que está siempre en las transmisiones, ¿por qué? Oye, porque, ¿cómo sabe que... ¿Cómo se llama tu amigo es el que se mete a cada rato al baño? ¿A poco? cómo sabe? ¿cómo sabe eso? Güey? ¿Cómo sabe eso, güey? No sé. ¿A poco dijo? ¿Es... Sí, aquí está, güey. Bueno, yo lo estoy viendo en YouTube. ¿A poco dice Oye, el que es... tapó el baño al Oxlack nah, fue Raúl? No, no. no, dice el que tapó el baño al Oxlack fue Raúl. Ah, bueno. O sea, es... ¿Cómo saben eso? Bueno, yo no soy Raúl. ¿Quién Raúl? Conozco un Raúl. No, otro Raúl. Un uh -huh. Raúl, digo. Oye, pero ¿cómo saben que vas cada rato al baño? No sé, o me están confundiendo y ya me quemé yo solito. <risa> Oye, sí, ¿no? Uh -huh. Queremos a Melissa desde Shotgun Alien. Saludos desde Bahía Blanca, Argentina. Saludos hasta Ya nos mandó el noruego 10 pesitos, gracias. El noruego, noruego. Es, tu personaje es el mejor, noruego. Gracias, Noruego. Diez pesitos si nos alcanza para una cuchara, porque sí. mira nada más. ¿Sí? ¿Costarán diez pesitos. ¿Cuál es jaja, el Droy. ¿Ya te conoce? ¿Pero cómo saben que voy a llevar el droid? ¡No manches! ¿Cómo saben? Pone, que... brujita. Sí, Raúl fue... A ver, a ver, ¿qué no, tanto no. te saben? A mí, un Raúl que, que era mi amigo y que venía a las transmisiones también. <risa> no me acordé. <risa> Está gordito, son bien manchados. Ah, por eso creen que yo voy a tapar el baño, ¿verdad? Está gordito y traía una, una playera de Jurassic Park. Uh -huh. Y no sé cómo, ¿cómo le pusieron? Pero ¿por qué? O sea, o sea por la playera le pusieron una... Entra en una playera de Jurassic Park y alguien dijo uh -huh. algo como... No sé qué dijo, déjame acordar. Pero sí me dio un montón de risas, se pasaron el estilo. Y hasta los fecha sigue la esencia de Rangel en el baño. <risa> sí que era no, Solisa, ok. ¿Qué tal bueno estará el café? Ya está bueno, Sonia. ¿Cuál café? Bueno. Dice: Yo sé qué vas a hacer con ruido blanco, captar fantasmas. Es, es buena idea lo del ruido sí, blanco. Sí, ¿eh? Como... Bueno, es que eso sería una psicofonía uh -huh. y una psicoimagen. O sea, sí, con el ruido blanco se pueden captar psicoimágenes. Esa es la forma de captar fantasmas. Eh, hay, un, hay una forma en especial para hacer psicoimágenes, pero necesitamos, bueno, las, creo que los componentes son fáciles de encontrar. Es una televisión, es una cámara handy. Tengo una, entonces creo que sí podemos hacer esos experimentos. En los libros que tengo hay varios experimentos y varias historias con mentalistas, con con personas que, que hablan con los muertos, que son espiritistas. Entonces también voy a hablar con gente que sepa o que tenga esos dones para ver si se puede comunicar con un muerto. Si es real que se puede leer el aura, si es real que, que puedan hacer contacto con energías que no podamos ver, etcétera O sea, va a estar en el 2022, voy a ir con todo en las investigaciones, mientras me sigan apoyando, y lo vamos a hacer, aunque no sea, eh, así como les dije, impresionante, los poquitos resultados que tengamos, los vamos a tener verdaderos, va a ser una investigación ya científica, de hecho, de eso es lo que estoy tratando de hacer, porque eh, ya me cansé de todos esos exploradores paranormales, ahí está Santo Moreno, ¿eh? <risa> tú no amigo, tú no, tú no bro, ya me cansé de todos esos exploradores paranormales, que les andan mintiendo con sus videos falsos en las exploraciones. Entonces, eh, vamos a enfrentar eso, vamos a enfrentar de una vez eso. Nadie lo ha hecho, nadie se ha tomado el tiempo, llevo años haciéndolo, yo debo de hacer algo por este tema. Claro, y yo creo que también no te lo tomaste o así, porque no sé, muchas veces las cosas cuando no se buscan, sino se, se llegan, ¿no? O sea, lo deseas y como lo hayas pensado, te sucedió para que ya lo hayas empezado ahora y, y vengan más. Oigan, ¿qué onda con los comentarios aquí de Emma Mega Maje eh, eh, Mega ¿qué dice? Ya, ya están ya está, ya está balconeando todo. Mía. ¿A poco? ¿Qué dice? El hecho se podría ir más la copa. Ah. O sea, Oye, es pero... que se acuerdan de todos, ¿O sea, ellos se acuerdan de todo. La Mira, gente. te quiero enseñar otro que, que es, también no se acuerda, ¿no? Se acuerdan hasta Mírame. cuando he venido el NID y... Por si acaso se llama Droid... ¿Qué onda? No manches... Dicen que me vas a convertir en, en muñeca como en It? Y a, a, Cacho, a Raúl... A Raúl... Aquí dice... Dice... Convirti... Bueno... Claro. ¿Has visto la...? Hay, hay una película que se llama Dolls... Hablando de muñecas... Y que le tengo miedo a las muñecas... Hay una película que se llama Dolls... En esa película... Ya se las había contado recientemente... En una familia... Se queda atascada en su vehículo... ...al querer ir de vacaciones... ...y se atasca el vehículo... ...y entonces ven una casa por ahí... ...solitaria... ...que tiene las luces prendidas... ...van y tocan para... Que, ...a ver si se pueden quedar esa noche ahí... ...y los aceptan, son dos viejitos, ok... ...pero en la noche sigue llegando más gente... Llegan, ...llega una, un hombre con dos chicas... ...todas alocadas también a pedir... A, ...asilo para, por esa noche... ...y les dan habitaciones también... ...y después sucede... Que en la noche se despiertan ya las muñecas y los muñecos y empiezan a asesinar a los invitados de, esa, de aquella noche y resulta que al final, la historia al final cuenta que los dos viejitos en realidad se dedican a eso, a atraer turistas okay. y a los turistas los hacen muñecos entonces por eso dicen que a Enid la dice muñeca, por ahí está Enid ya fuera en una <risa> está en un en una cajita de Nid, hecha muñeca. Y a Tacho también, por eso ya no han salido. Tacho ya no sale, Nid tampoco sale, ya están convertidos en muñecos, son parte de la colección. Entonces dices que, dicen que tú vas me vale a ser el próximo muñeco. Apenas, no es que no sé si ya saqué ese video del de que era. Si no, ya no, saqué sí. el video que era. Ah, prima. pues si me conviertes en algo, convírteme en eso. En una pipa. Dice Flor, no me la cuentes que la estaba por ver ahorita, hijo mío está bien difícil de encontrar, eh, yo la vi hace tiempo en Netflix, ya no está, eh, y es difícil encontrar, Dolls se llama así, Dolls, la voy a buscar aquí, ah no, pero me va a salir el copy, sí, demasiado, sí, eh, qué onda hermanos, saluditos, un abrazo y bendiciones, Noxer, Noxer, también explorador, Noxer, Noxer ¿qué, onda, qué onda Noxer, ¿Qué onda? cómo estás, cómo estás Noxer, ¿Qué onda, qué onda? Noxer, el buen Noxer, explorador paranormal. Fíjate que me voy a apoyar con gente como Noxer para hacer esas exploraciones e investigaciones como se las estoy contando. Vamos a llevar a más gente porque no va a ser un recorrido como lo hacen exploraciones paranormales, no. Va a ser una investigación en, en situ, en el lugar de, de donde se diga que aparecen cosas. Benjamín Pérez Mejía nos mandó 20 pesos para las cucharas. Para un par de cucharas y te vistes, y te viste, te llevo un par. Y te viste, te llevo un par. ¿Cómo? No entiendo. A ver, para un par de cucharas y te viste, te llevo un par. Y te vi, y te viste, te llevo un par. No entiendo. No, no, <ríe> <ríe> <ríe> o sea, para un par, te llevo un par. ¿Te, ¿Te acuerdas de una película mexicana que se llama Las Muñecas Infernales? Eso fue hace mucho antes que Chucky. No, Las Muñecas Infernales no me suena... Porque tampoco. No, no. ¿no? Antes yo, Sí, o sea, sí hay, hay películas mexicanas de terror de los años setentas, Pero no, nunca uno que, que hable de muñecas. Miren, aquí ya nos comenta. Ah, ya, bueno, no puedo decir su nombre, pero que esa película está. Es que no sé si sí, sí página. No, dice, ¿No? gente, para los que quieran ver esa peli de Dolls, está en Pelis 24. Ah, ok, es que pensé que Pelis 24 era otra página. así pues, prohibida, ¿no? Pelis 24. <risa> saludos desde Izcali por Jaqui y Ali, te ves lindo. ¿Qué? Saludos desde Izcali por Jaqui y Ale. Ah, saludos por Jaqui y Ale Jaqui. O jackie Ajá. Sí, sí, sí, Jaqui. Te ves lindo, danos tu opinión del Hotel Cecil. Yo dije, yo dije, ¿qué? No, pues, ¿Te dé la opinión de qué hotel? Yo dije, ¿qué? La opinión. ¿Dónde está? Mira, pues es que dice saludos desde Iscali por Jackie y Te ves lindo. Danos tu opinión del hotel Cecil. ¿Qué se escriben? Del Hotel Cecil, el hotel Cecil es donde esta muchacha <coughs> terminó en los, en el en el este de agua, en el... En el contenedor de agua, <risa> en el hotel de sí. el caso de... ¿Cómo se llama esta? Lisa, ¿Lisa qué? Ah, no, Lisa Lam. Lam, Lisa Lam. Sí. El caso de Lisa Lam, esta chica termina en ese contenedor de agua arriba en el techo. Lisalam. Elisalam. Lam. Elisa Lam. Uh -huh. eh, yo creo, yo no creo que haya misterio. Creo que ella estaba pasando por situaciones mentales difíciles y ella sola eh, se subió por las escaleras de servicio y se fue y se metió en ese en ese contenedor y ahí se murió ahogada yo vi el documental precisamente de, de Lisa y hablaban sobre que era una chica que era muy solitaria y que viviendo con su familia se fue a vivir a otras ciudades sola y quería experimentar, salud, quería experimentar estar viviendo sola y conocer nueva gente. Y que también estaba pasando por problemas de depresión, que estaba medicada. Que los días anteriores a, a que ella desapareciera, eh, se le vio muy alterada ya en el Hotel Cecil. Que incluso gritoneó en la recepción y estaba muy alterada y llamaron a la policía y demás, porque ella ya había estado alterada un día antes de que ella desapareciera. Eh, entonces yo creo que no hay más misterio que, que ella misma, pues tuvo un, un problema mental y se salió por las escaleras de servicio, se subió al techo y se metió al contenedor este de agua. Ah, lo único que, que es aquí difícil comprender es solamente el, el levantar la tapa de la de ese contenedor porque era muy grande y que seguramente estaba pesado no lo sabemos cómo estaba de pesado pero sería lo único más raro porque se el, el documental que vi pues mostraba precisamente los eh, los pasillos del hotel y cómo en qué piso ella se, ella se estaba asomando y todo, y en qué piso desapareció. Y en el piso que ella desaparece, desaparece hacia, hacia mano izquierda, y precisamente ese pasillo lleva a la ventana, donde finalmente estaba abierta, y ahí estaban las escaleras de servicio. O sea, ella solita se fue y abrió la ventana y se, y se pasó por las escaleras de servicio hasta el, los contenedores de agua que estaban en el techo del hotel. No creo que haya pasado nada más raro. Sí dicen que el Hotel Cecil, pues ha habido muchos asesinatos, porque ha habido varios asesinatos, gente que... No sé, que nada, ¿no? Suicidios y asesinatos. Uh -huh. Gente que, que entra a drogarse, a pasar el tiempo ahí. Pero es porque está en el centro de la ciudad, está en el centro de Los Ángeles. Y los hoteles antiguos, en, no solamente en el centro de Los Ángeles, sino de muchas ciudades latin, latinoamericanas incluso... Pues tienen varias historias, son tan antiguos que tienen bastantes historias y donde ha muerto personas. O sea, en los hoteles han muerto personas. En los, en los hoteles antiguos sí han muerto personas. Sí, ok. Aquí saludos eh, a Ana, Anela, la reina ah, memera. Ana, de la, la reina memera. Lo único raro también de ese caso es que eh, Días antes, se ve que alguien, dos, dos chicos, le llevan una caja a Elisa. Se la llevan y ella lo recibe en la recepción y recibe esa caja. Se decía que ella estaba yendo a la biblioteca y que podrían ser quizá libros. Pero eso es lo único que no se sabe qué fue de esa caja. ¿Qué fue lo que estos muchachos? Se ve cuando entran con la caja... Eh, Lisa recoge eso y se ve cuando ellos salen ya sin la caja lo que no se sabe es qué traía la caja eso es lo único porque todas sus pertenencias estaban dentro de su habitación entonces un caso bien interesante Todo esta plática que le estoy diciendo lo vi dentro de un documental en Netflix precisamente entonces se llama el Hotel Cecil ah, pueden checarlo son varios episodios y está muy completa la información que dan ahí Está misterioso, pero a la vez entendible de que pudo haber sido ella misma quien, pues, se suicidara en un momento de, de histeria, de esquizofrenia, de algo que le haya ocurrido. Imagínate, eh, ¿tú por qué, ¿por qué crees que haya sido esquizofrenia? Eso, todo eso? Sí. sí, sí, como un problema mental, ¿Verdad? Ella, ella tenía un problema mental y me pasó así, okay. o sea, hemos visto muchas personas con problemas mentales uh -huh. que terminan aventándose de lugares uh -huh. y muchas personas demasiadas pierden el control y terminan quitándose la vida, o sea, sí. ya su, su, su, su salida, ¿no? su opción, sí, oh. es que empiezan a alucinar también, uh -huh. empiezan a alucinar y es cuando, por ejemplo, atacan a las personas Okay. Porque ellas no están cuerdas, ellas están viviendo otra realidad. Sí, su propia realidad, yo no sé si tú has tenido experiencia con esto, pero cuando alguien consume hongos, o peyote, o ayahuasca, o alguno de estas de estos de estas cosas que te alteran la mente psicodélicas, te, te hacen ver cosas malas o buenas, o qué te hacen ver. Ok, me han contado. Te han contado, <risa> me el contado. primo, el primo del amigo me contó, pues mira, fíjate que de todo esto que mencionas, hay varias que, que sí, yo le veo como, o le daría como un uso espiritual, claro, pero de la que me han contado es de los hongos, ahí que haces, es como si un tercer ojo tuvieras, y la otra, te hace estar en contacto, en armonía y en sintonía con todo lo que te rodea, en este caso, la naturaleza, el agua, los animales, las plantas de eh, todo esta onda, entonces ahí sí es como que tú estás viviendo tu propia realidad en ese momento, porque obviamente hay, ahora sí que de trips a trips, tuve un amigo que su, su viaje fue, se pegó a una cascada, y decía que la cascada no lo dejaba irse, Ajá. porque necesitaba pagar todo lo que ha hecho en vida, y otro que decía que no se podía caminar, se sentó que porque un árbol le quitó sus piernas, ¡No manches, neta! Sí. <risa> ¡Que un árbol le había quitado sus, sus piernas! piernas sí! Y, de y, no y decía, no es que no me puedo ir porque no tengo mis piernas. Y estaba sentado pues con sus piernas. Ajá. Pero, o sea, el poder de la mente, cómo está esto y a dónde, a dónde puede llevarte con este tipo de cosas. No, no es que se las esté recomendando, diga que vayan y lo hagan, ¿no? Pero sí es una experiencia o algo que me deja dudas, ¿sabes? Mira, y, dice, dice Darly... A mí no me engañan, son experiencias propias. Sí. Ok, abra un abrazo, Vanessa. ¿Cómo estás, Vanessa? Chulada. A darle un abrazo. Gracias. A Iván Rosas también. A Noin360. Gracias a toda la gente que está viéndome en YouNow. También a la gente que nos está viendo en Instagram. A Mira Janet, Mariana Rope. Y también a la gente que nos va a estar viendo en TikTok. A Ilusión onda, Mental, amigo? Plano Mental. Dice, Ilusión Mental, Plano Mental. Entonces, eso, las drogas... ¿Esas son, son, son drogas eso? Sí, sí, sí, sí, haz de cuenta que digamos son que, drogas naturales o qué? Pues, por ejemplo, lo que vendría siendo el LSD y los, los hongos, es la misma sustancia, la ciclovina, ciclovina, no me acuerdo cómo se llama, que actúa en el cerebelo, uh -huh. pero una es sintética y otra es natural. Oh. Entonces, en este caso, pues yo la verdad solamente he sabido de lo, de, de lo natural. ...no me meto más con cosas que son procesadas... ...en cuanto a... de todo... ...incluso hasta para saber... ...no me interesa... ...entonces nada más es... ...natural el asunto... ...pero sí está muy loco porque... ...pues incluso llegaron a grabar videos... ...donde me los enseñaban... ...y todo se veía muy normal... ...nada más que se veía que sí estaban bien... ...pasadotes... Uh -huh. ...pero cada quien en sonda diciendo estas cosas que te... Les... ...es que hay lugares en México... ...bueno para la gente que... ...para la gente que, que no es de México... ...hay lugares en México... Donde uh -huh. ...que son muy conocidos precisamente... Por, por los chicos, por los muchachos que van precisamente a estos sitios a consumir hongos, o a consumir peyote, o, u otras cosas, ¿no? Sí, o sea, de hecho, con, con... depende de la sección, el lugar y todo eso, sí. sí, sí Aquí sí. cerca hay uno, incluso, que, no sé, en Tlanisco, ¿no? Tlanisco, Tlanisco, ¿verdad? Santo, está cerca de donde vives, ¿cuándo vamos? <risa> ¿A poco está cerca de...? Sí, está delantito de allí. Sí. La Nesco está de rumbo para allá De aquí a allá es como, yo creo que una hora y, media. y ¿Y son hongos así que recogen del campo? Ah mira, para esto sí, yo sí sé eh, El lugar ahí es muy conocido por este tipo de cosas Pero los hongos los traen de un pueblo cercano, al, aledaño Se me olvidó el nombre de ese pueblo O sea, en ese pueblo crecen esos hongos hinojas. Al lago, y en el que te digo que es el famoso Solamente está el chamán que te lleva, que te los vende El que te los prepara, el que te lleva a la zona para el viaje y todo eso y en el pueblo donde se dan, ahí pues no hay nada de eso. Pero solamente, eso lo saben muy pocos, ¿sí? así que si ya queman, pues ni modo. <risa> o sea, ¿y cómo te los preparan? Ok, eh, con una miel, regularmente le ponen mermelada de, de nuez de fresa, es de salsamora. Y no sé cómo, qué es lo que le echen, pero el mismo hongo saca como una sustancia un poco babosa. Ajá. Se mezcla con el azúcar de la mermelada. Y su sabor, bueno, esto ya no me lo contaron, obviamente. Su sabor es un tanto ácido. No sientes ningún sabor en la lengua, lo los sientes aquí como cuando pruebas cosas ácidas. Pues. Sé que detalles, ¿no? Ah, sí. te, te detallaron muy bien. Así me la, detallaron la experiencia. La, la experiencia muy detallada ¿Han visto Meta, meta se va a quedar corto. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué sientes aquí? Aquí me dice, dice vez, güey, que no son sus experiencias, esta ya, esta ya es mía, esta ya es mía. No, pues aquí lo único que sientes es como un cosquilleo, un hormigueo, así como, pues, nada. Y la verdad es que no sabe tan rico, pero tampoco es un sabor desagradable. ¿Y lo, y lo hacen para alucinar. Sí, claro, pero hasta esto, esto sí no sé, porque solamente yo, yo, yo lo he hecho un par de veces. Pero dicen que para que el viaje y toda esta conexión contigo, mm. con otra persona, incluso de mente a mente, sin hablar, o con tu entorno, este, sí tiene que ser en un espacio libre, abierto, no en tu casa, que no funciona. No sé, a mí, a mí me daría miedo meterme en cosas de esas. Sí. No lo hagan, ¿eh? no lo sí. hagan. Yo digo que, no, no sé, no, no, no, no, no me llama la atención, sí, y, y me daría miedo hacerlo, porque... ¿Qué tal si yo me vuelvo loco y quiero matar a todos? O sea, a mí me, me doy miedo a mí mismo, por eso mejor tranquilito. Mira, este, esta, esta, esta respuesta me gusta porque tiene mucho que ver, dice Carlos Morales. Ajá. Todo depende de tu estado emocional y mental, es correcto. Si estás mal, ves cosas feas, te mal viajas, vaya demonios, etcétera, etcétera. Y si estás bien te puede ayudar a sanar o ver cosas desde otra perspectiva. Perspectiva, Ves cosas bonitas. No es que también dicen que si sufres depresión y eso, es bueno ir a, a estos lugares de cosas que son naturales porque te ayudan a combatir dicha depresión. Cosas así. Y las la cosas así. Es que iba a decir, ¿no? Me pongo los lentes, gente, porque me lastima la, la luz de las, de las pantallas y del ring que tengo aquí de luz. Eh, no es por payaso, es para que me lastima la luz. Tenemos un audio que nos mandaron, vamos a ver. Un audio de Ahwitz, pero Ahwitz no ha mandado ni un superchat. ¿Cómo quiere Ahwitz que escuchemos sus audios si no ha mandado superchats? A ver. <risa> ya viste que empezamos a hablar de este, ya todos tienen nombre Hoy hemos puesto mejor el título, tu experiencia para normal con hongos. <risa> con <nombos. risa> me alegro mucho, hermano, de igual manera bien cansado de trabajo. Un saludo, el, se come la piel Carlos Armijo. Saludos desde La Paz Baja, California. Mi esposo Carlos y yo vemos y tomamos café. Yo te vemos y tomamos café. Pues, ¿Quién te dijo? Eh, Maru Gonza. Saludos desde La Paz Baja, California. Mi esposo Carlos y yo te vemos y tomamos café. Ah, ah mientras toman café, ya están viendo. ¿no? Sí, sí. sí. Ah, te... <risa> es que, <risa> deben escribir bien, ¿verdad? Porque te vemos y tomamos café. ¿Qué ¿Es una amenaza? ¿Me están amenazando de, me están amenazando de muerte? Dice Mira. José Guadalupe. Saludos a desde Yucatán. Me gustaría saber cuál es tu leyenda favorita de Yucatán. Y algún día... ¿Algún día? Ay, a ver, y algún día viajarás por aquí a hacer investigaciones. A Yucatán he estado yendo últimamente, mi hermano. Ya fui a... Fui a a Chichen Itzá, fui a a Mérida, obviamente, a... Uy, es que es la otra zona arqueológica, no me acuerdo cómo se llama. También fui al pueblo fantasma Miznavalam, a Misnebalam, fui a la hacienda de Cholul, fui a los túneles de Mérida, fui al panteón de... Uy, ese sí no me acuerdo cómo se llama ese panteón. Fui a la clínica abandonada, eh, fui a... ¿Dónde está la pirámide del adivino? Fui a la pirámide del adivino. Entonces, eh, he recorrido, Mérida un buen rato, sí, sí, he recorrido. Y eh, pues, incluso fui a Progreso también, estuve ahí en, en la playa en Progreso. Y me han dado recorridos ahí Jorge Moreno, fui al Museo Paranormal de Jorge Moreno también. ¿No has sí, ido a Balam Fui a dar dos veces conferencias allá, a Mérida, Yucatán, o sea que sí he ido, mi hermano José Guadalupe. Gracias por esos 50 pesotes, mi hermano, pero sí he ido a Mérida. Acá donde vivo, Pasto Nariño, con la mitad de la ciudad, está construida sobre un antiguo cementerio. La actividad paranormal es increíblemente abundante. en Pasto Nariño, ¿dónde es eso, Andrés Riascos? Pasto Nariño dice, yo me echo unas caguamas mientras veo tu transmisión. Échense unas caguamas, échense unas caguamas. Solo que cuando terminen de echarse unas caguamas, no le anden pegando a sus esposas, ni a sus hijos. A... <risa> hey, Estoy viendo a y... ¿No? ¿Estás viendo y no ves? se calle! <risa> no. Ya me los imagino bien violentos. sí. Bien, bien violentos en su casa, no manches, o sea, tomen pero tranquilos <risa> te toman una caguama y ya que pégale sí. a la mujer y a los niños <risa> no, no te pasen de lanza fuiste al museo de ¿Qué tal? yo lo vi, Sí, al Museo Paranormal, claro, al Museo Paranormal he ido, hola chula hermosa Margarita, <risa> dice López, dice López que no, yo creo que no mames, ya le di el hongo ya, de qué? ya le dio el hongo, dice ya me dio el hongo en no, Colombia. No, oh, like, bobo. ¿Qué? ¿Qué? Luis Costilla, convierto una noche de transmisión en violencia familiar. Y a mí nadie me manda. No, a mí nadie me manda. Oiga, oh, fomentando el alcoholismo, por eso YouTube no los quiere. Oye, sí es cierto, es que sí. en YouTube solo hablo de puras cosas. Feas, que YouTube no quiere que... Vamos a hablar ya de los teletubbies, ¿no? Sí, vamos, a, a, Y a sí. mí sí me gustaban. güey. ¿Qué sí, quieres que te, habla, que te hable? Que te hable, va, me, cuéntame, <risa> A ver, cuéntame. A ver, ¿cuántos sí, teletubbies amigo. había? Eran cuatro, güey. No ma... Eran nada... No me acuerdo de los nombres. Uy, se está acá. No, no, no, no. ya, ya te pegó el hongo. Ya, ya, ya, sí, ya. Ya no ya. pasó ya, nada, ya, no ya, pasó ya, nada. Ya, ya. Sí va... Apagar la computadora. ¿Qué gente? probó el hongo? Melissa, ¿cuándo sale? Dice Sagrada a las nueve, dijo, ¿no? Ok, entonces eran cuatro. Ajá, eran cuatro Teletubbies. ¿cuántos teletubbies? El que me gustaba más y hasta tenía un, una pijama, de esa era del verde. Era mi favorito. ¿Por qué el verde qué hacía? El verde era. Ahí no me acuerdo, supongo que por el color, ¿ve? Pero todos tenían aquí su tele, ¿no? Aquí en la pancita. ¿Tenían una tele? Una tele en la pancita y, y el verde tenía, creo que de antena un triángulo, porque el otro era una cruz, otro era un cuadrado y otro era una estrella, creo. No, pues, pues eso eran, esos son los juegos estos del. Los no, coreanos. el juego del calamar. Eso es el juego del calamar. Ah, entonces lo confundimos, <risa> ¿no? <risa> Esos son los del juego de Jalá No, no, no, si sí, tú estoy hablando bueno, <risa> Las bananas en pijama, sí, también no, ¿Qué son las bananas en pijama? Eso es otro, otro, otro, este, otra caricatura Otro programa de esa época de los Teletubbies Oye, qué buena, yo ni me acordaba, eh Bananas en pijama ¿Bananas? Bananín y bananón, sí, ya comentó también nickname ¿En serio? <risa> Nunca lo viste No, fíjate ya no te tocó, Los ¿verdad? Teletubbies <risa> son satánicos, dice Margarita Acosta ¿Qué Era lo que decían, ¿sabes? ¿Por lo, qué eran satánicos? La verdad no sé, pero lo que es eso, Pokémon y Dragon Ball, ¿no? me lo dejaban ver en mi infancia. ¿En poco? serio? O sea, ¿Teletubbies no te dejaban ver? No. <risa> ¿Teletubbies no. no? Pokémon No. ¿Y, y, y Dragon Ball? Ball? Uh -huh. ¿En serio? Sí. Porque todo era del diablo. Sí, y se ponía, ¿eh? y como, como Kiss, ¿no? que Según Kiss, ¿qué significaba? Y que pura, pura vaina. Entonces, Pero... ¿no te dejaban ver eso? ¿Y tú cómo los veías? ¿Escondías? O qué? Sí, como mi mamá trabajaba y, y pues yo me quedaba a veces pues, solo o o tenía Me cuidaba a mi abuela, tenía chance de poder verla. Entonces, pues en ese momento yo lo veía, pero sí no, no lo veía tanto por eso. Dice Shot wound, no lo importa. <risa> eh, dice Am I'm Jonas que nos manda cinco soles peruanos. Esta es mi primera vez donando. He visto tus videos de criptozoología. Saludos desde Perú. Gracias, mi hermano. Hoy subí un video precisamente de criptozoología, se llama eh, el Motman, ¿no es cierto? El, el hombre búho. ...de Corneles... ...el hombre búho de Corneles... ...una historia que sucedió en Inglaterra... ...y es un críptido no muy conocido... ...está muy padre... ...a mí me gustó mucho el video... ...la realización de él... La, ...la edición y todo quedó padrísima... ...pero no tienen muchas vistas... ...o sea... ...lamento mucho que a la gente no le gusten... ...este tipo de videos... ...que es a mí los que más me gustan... ...si no yo haría... ...videos de criptozoología... ...constantemente... ...y, y de extraterrestres... ...ovnis y temas de esos... Pero a la gente la gente no los reproduce, entonces poco a poco se están muriendo en mi canal y pues prefieren los videos de TikTok, entonces por eso estamos analizando ya más videos de TikTok y si hago de vez en cuando videos que me gustan como este de, del hombre búho de Corneles y voy a seguir haciendo porque pues eso es lo que me gusta, simplemente que no dejan vistas y no dejan interacción en la página, en el canal y eso me baja, Constantemente, entonces hacen mal al, al canal, pero es a mí lo que me gusta. Sí, claro. Lamentablemente, te agradezco mucho por esos cinco soles peruanos, sí. mi hermano, por apoyar a la, a la causa para que con los compremos cucharas. Sí, ya tenemos dos. Dice: Me caía mal el de Blue, el Blue cruz a ah, las pistas de Blue. Sí, me caía, me caía mal. Pero había dos presentadores, ¿cuál? ¿El primero o el segundo? ¿Te cayó mal? Que el segundo, el primero, Ajá. hace como dos meses regresó a dar un mensaje para todos los que fuimos de esa generación, no sé si lo viste. No, ¿No? yo no era de esa generación. Bueno, pero es que como si bien, ¿no? pensé claro. que la vida ¿Y visto. qué dijo, okay No, pues todo lo que te decía dentro del programa de que tú puedes y esto, regresa, está otra vez en el set y dice, han pasado 20 años. Que, y la cosa es que te da como una lección de que ¿Qué estás haciendo? Uh -huh. Pero que aún puedes, ¿no? A, te a todos los del 90 para acá, nos llegó la nostalgia ¡Uf! Venga, no, sí. Qué padre eso, ¿no? Sí, muy padre, muy padre Dice, oh, mira el caso de Michelo? Michelo Pero tengo que entrar a TikTok y no tengo Ni un teléfono disponible para entrar a TikTok ¿Tienes a un ver, teléfono? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo busco? Michelo ¿Así? ¿Michelo? Dicen oh. que Que veamos el caso de Michelo en TikTok y pues que vemos de qué trata, ¿no? A ver, así a ver, ¿sí lo voy a buscar, buscar. el caso de Michelo. No, pone Michelo, ¿no? Okay. Michelo. Dice, a mí sí me encantan los de criptozoología. Gracias, Ana. Ana Campana, 34. Gracias. A mí también me, me gustan mucho los de criptozoología. YouTube está conspirando. ¿Saben qué? Pasa que... ¿Cómo dijo? YouTube, como todas las plataformas... Me salió un usuario. ¿Michelo? Videos. No creo que alguno de estos sea... ¿sí? Se ve como loco ese Michelo, pero... No sé si se el Michelo. A ver, ¿cómo? ¿Quién, ¿quién lo puso? A ver, ¿qué, qué, ¿cómo lo buscamos en TikTok? A ver si alguien me lo escribió aquí. Eh, eh. Vamos a compartir pantalla. Compartir, compartir pantalla. Aquí está, compartir pantalla. <coughs> Esther Hernández, la naranja con ojos. Esa me daba miedo. <risa> Dice, la mejor serie es Art Attack con Rui Torres. Uh, Rui Torres, quien pasa descanso, hermano. Hay, hay que ponernos bien criptidos, dice Ian Cepé. <risa> hay que ponernos bien criptidos. ¿Cómo es eso? <risa> dice, muy interesante tu video del hombre búho. En su momento pensé que era el mismo del hombre polilla. Sí, pasa que el Cornelis está en Inglaterra y lo de Motman, el hombre polilla, está en Estados Unidos. Entonces, hay, esa es la diferencia. De Michelo Rasputín. ¿Ya? Michelo Rasputín. Ajá. La realidad es que muchas caricaturas y series con las que crecimos tienen mensajes subliminales. No, sí. Y antes se tocaban temas muy controversiales que hoy se a la primera. Yo también entendí así. Y antes se tocaba. No, y si hacemos un curso de comas y puntos. Por, por favor pongan comas y puntos signos de interrogación. <risa> Cosas así, porque. Dice, la realidad es que muchas caricaturas y series con las que crecimos tienen mensajes subliminales y antes se tocaban temas muy controversiales ah, sí, okay. que hoy censurarían a la primera. De hecho, sí, incluso a veces ni siquiera subliminales, sino había mucho doble sentido antes. No te acuerdas de la caricatura La vida moderna de Rocco. ¿No? Sí, Igual, ahí había mucho, mucho, mucho, mucho doble sentido ahorita lo ves y en ese entonces como un niño no te das cuenta y pero también porque va dirigido a pues, otro tipo de público por ya hay muchos muchos canales que analizan esos esas caricaturas o programas de esa generación, Ajá. y sacan como ahí mensajes subliminales y demás, sí. ¿no? Deberíamos, deberíamos, hacer, algo deberíamos hacer algo así. Y si el próximo que sea analizando caricaturas o algo así. <risas> es que estaría padre hacer un video, un, un, un video sí. mocoso, un video que, que diga algo que no es cierto, pero, que, pero que, que tenga los Teletubbies como el, el lado mocoso de los de teletubbies, los teletubbies hay que hacer unos oh, videos ya, sí. así, lado mocoso, sí. vamos a hacer unos videos así, el lado mocoso de los teletubbies, ben, gracias por participar, en verdad, <risa> y hacemos precisamente, vemos unos capítulos y le sacamos como que tienen mensajes subliminales, inventamos cosas así locas, <risa> andale, ¿no? andale, late, va. vamos a hacer ese, ese video, lo vamos a hacer, vamos a planearlo para que entre los dos los, los veamos y vamos a, armándolo, va, y nos grabamos con la cámara y vamos Recionando. ¿no? Sí, sí, o, o sea, algo así, algo así vemos que va. podemos hacer, ¿no? O me sea, late. porque lo podemos hacer estilo dross, ándale, estilo dross, pero nosotros inventamos todo. Ok, va, ¿Va? <risa> va. Vamos, <risa> <Inventamos> vamos, todo. <risa> vamos a hacer un video del lado <risa> mocoso, va a ser el primero, el primero de una serie, a lo mejor les gusta, uh -huh. y hacemos el lado mocoso de las Teletubbies. Ok, me late, me late. Va. Ya dependiendo de cómo vayas, podemos esta, abarcar más series, ¿no? Dice, el Negas ya lo hizo. El Negas ya lo hizo. Pero hace 10 años, bro. ¿no? Sí, sí. ni se acuerda. El Negas ya está estar divorciado. Oye, donde se pueden conseguir tus libros? Entonces, ¿sí? Híjole, en los eventos nada más por el momento. Oxla, ¿cuál es el críptico que consideras más interesante? Uy, Jonas, hay muchísimos críptidos, muchos, y creo que los que sí. se me hacen más interesantes son los que no conozco. Es decir, yo de tanto tiempo que estoy involucrado en la criptozoología, conozco a muchos, pero de pronto me sale, resulta un nuevo críptido que yo no conocía de algún país y se me hace muy interesante. Entonces esos son los críptidos que me van interesando mucho más, son los que no conozco todavía, entonces siempre será el próximo críptido. En todos los países hay muchas historias de animales ocultos, de monstruos y criaturas raras que me encantaría redactar. En mis libros lo hago en México. Voy a echarle ganas para terminar de hacer mi serie de México y poder aventarme una serie, por ejemplo, de Perú, de Colombia o de Argentina. Que son países que les gustan mucho los temas paranormales. Entonces, en esos países, me, me parece que podríamos indagar mucho en temas de monstruos y criaturas paranormales. Recuerdo que había un screamer en Coraje, el perro cobarde, que asustó a muchos niños. ¿Tú te acuerdas de ese screamer? ¿De quién? ¿De, ¿De Coraje? ¿Cuál? Uh -huh. ¿Qué le un screamer? O ¿verdad? sea, la transmisión se llama Le tengo miedo a las muñecas y estamos hablando de, <risa> hongos, <risa> ¿De hongos, de muñeco? los teletubbies. <risa> Este del screamer, no sé si está hablando de cuando Coraje está en su computadora, pam pam pam, pam, pam y ahí me acuerdo que sale algo, es en el capítulo donde a Muriel, Muriel, no me acuerdo cómo se llama su, su dueña, la es poseída, o en el capítulo donde, o no sé si hable de la máscara que le sacaba su dueño para espantarlo, una de esas tres. No sé. Ah, pues es que salía, creo que una vez lo, lo vi por ahí, que salió como una cara blanca, como de una persona Ah, que Coraje entonces está en la compu, ¿no? Creo No sé, yo la verdad, creo tengo, que tengo sí. toda la serie de Coraje, entonces podríamos sí, verlos sí. ¿Sabes? Entonces hay que armar creepypastas de los Teletubbies Exacto, o sea, el lado mocoso de los Teletubbies es una creepypasta Ah, ok, perdón, pues, soy nuevo gente es, Sí, o sea, mocoso o significa algo que... Que no existe, pero a la vez sí, que puede ser verdad, pero a la okay. vez falso. Va. Exacto. Entonces, va, va, va. mocoso <ríe> puede ser que nos inventemos una crepipasta de los tertubis. Perfecto, mira, ya eh, dicen de coraje, de arno, el vato rojo que salía en la vaca y el pollito. Yo creo que vamos a tener material. Vamos a hacer de sí, sí, todos esos, va. ¿Sí? Va, va Vamos ¿Sí? a, a ver qué tal les parece, qué tal lo reciben. Oxlack, sea, el niño es tu hijo. El, el niño es tu hijo. Te pases de lanza. O sea, no manches, y tú es más... hasta... ¿Dónde va a ser mi jefe? Imagínate. Sí, hijo. El... Oye, el papá. Niño. No manches. No, si fuera mi hijo ya lo hubiera puesto a chambear. A cabrón. Ya lo hubiera puesto a hacer, este... Videoblogs. Ya, ahí estuviera haciendo esos. <ríe> niños, sí, sí, sí. Que ya ya estuviera editando ahorita el, el lado mocoso De los teletubes ya, estuviera... ya estoy sacando el esto, pues. ah, bueno Hola, sea, saludos desde la República Dominicana El capítulo de los que se fantasmas Del monstruo del ropero ja, ja, ja. Oye, es que hay muchos Que podríamos revivir y, y sí, mira, es que Aparte, nuevo, lo podemos señor. Relacionar con todos los temas paranormales Que ya conozco y que están en los libros y de Exactamente, ahí hacemos Hacemos un híbrido de lo que ya conocen De lo que tú conoces sí. Y se los actualizamos y ¡pum! ¡Viral! ¡Viral! Sí, todas las personas que están en este momento nos van a ayudar a que los sí. videos que subo se hagan... ¿Sabes qué? Podemos hacer transmisiones en donde digamos... Vamos a hacer hoy el lado mocoso de tal serie. Ándale, y, y que, hablar de esa serie. No y, y que ellos también hagan propuestas de. Aporten, ¿no? aporten sí. cosas. Y sobre esas aportaciones hacemos los videos. Ok, de hecho ya tenemos varias series aquí que nos han estado mandando. Fácil, unas cinco. Ya? La buena de Don Ramón y Doña Cleotilda. Fíjate, ese capítulo nunca lo bien vi, vimos. Sí, bueno, no en vivo, sino en tele no, no sé. yo lo vi hasta en, después años, en, ¿a poco se casa tío? don Ramón y sí, doña casa, pero es que el capítulo, no sé por qué me da miedo da hay miedo? algo raro en detrás de ese capítulo, o pues sea, hay que hacerle hay, un, que hacerlo, sí. hay que hacerle un lado mocoso, ay, el ay, lado digamos. mocoso de la boda de Ren y Stimpy <risa> del, del rorro <risa> dice habla de Ren y Stimpy, oh, saludos desde República Dominicana Ale Alec, no mames, eso sonó muy saf, bro. Muy saf. ¿Algún evento paranormal que conozcas de mi país, Venezuela? Dice, sí, Tom's. Un evento paranormal que conozca de Venezuela, eh, pues está el mono de Deloitte, que, es hola, eh, que incluso hay fotografías del mono de Deloitte. Unos eh, ingenieros van a la selva en Venezuela y reportan haber sido atacados por una serie de hombres mono. Eh, decían... Que estos hombres, mono, aventaban piedras y también se hacían del baño en las manos. O sea, se hacían, se hacían excremento. Ajá. Y ese excremento se lo aventaban a los, a los ingenieros. Pero, a ver, a ver, o sea, ¿pero ¿le hacían así o, o le lo la... sea, a, la... la... a ver, a ver, dale, dale y ahora tú me ayudas. supongo que hacían algo así, raro. Y, oh. este, y se los aventaban. Oh, no, no, no. Entonces... <coughs> Eh, uno de los monos que, que, que lo matan, uno de estos hombres mono, lo sientan en una caja, le ponen un palo para detenerlo y le toman una fotografía y lo mandan a que examine las fotografías que tomaron porque ese mono no era como un mono, era más un hombre que un mono. Entonces es el, el mono de Delois, eh, es uno, uno de los casos de criptozoología documentados. Ese, por ejemplo, sí está fotografiado. No solamente es una leyenda, sino que hay fotografías y toda una historia detrás. Estos ingenieros eh, se pierden en la selva y después son, eh, son encontrados y ya todos hambrientos y todo. Pero ellos cuentan pues esta experiencia que tuvieron ya al adentrarse a la selva y muestran las fotografías que tomaron de ese hombre mono de Deloitte. Y es que es en esa zona de, de Venezuela está muy, muy cerrada la, la vegetación. Incluso también, en la película de Up eh, ves que eh, se van a Venezuela. Uh -huh. O sea, la, la, la, la cascada esta, ¿cómo se llama? Las cataratas del negro. Las cataratas <risa> del no sé qué. Es el salto ángel de Venezuela. Uh -huh. Y entonces habla precisamente de un ave criptozoológica. Ese, ese animal que va, que están en búsqueda de ese animal, uh -huh. es un animal críptido. ¿A poco? Uh -huh. Entonces, <risa> como un animal perdido dentro de esa selva, y precisamente es porque hay leyendas de aves y de, de animales que, que son desconocidos para el hombre en Venezuela. Entonces ahí hay criptozoología sí, en Venezuela, en el Salto Ángel. Órale, órale. México, sí, fútbol, jaja. México contra Chile, el fútbol, jaja. Taquitos, dice. Oye, ¿ya va a empezar el, el partido? Ya está un minuto. ¿Ya? Pues entonces. ahorita? ahorita, ahorita, ¿eh? ahorita? Entonces, unos 15 minutitos. ¿Por los bueno, 15 minutitos más? Porque es 9.5. El pitido inicial, 95910. 9, 10. Es decir que ahorita todavía pero, saliendo. Pero pues para siglos. ver la alineación Ah, pues todo, ¿cómo si ¿Sí? ¿Sí quieres mucho. A mismo? ver, ponlo. <risa> Préstame los dos, este, los dos controles para poner la tele. Okay. Osla, me gustaría que vinieras a República Dominicana e investigaras un caso paranormal que sucede en la casa del kilómetro 5. Oye, me gustaría mucho ir a República Dominicana. De, es de los países que tengo en mente como visitar, fíjate. O sea, de los países que tengo en mente... Es, es Guatemala, Colombia, Argentina, eh, República Dominicana. Son como los cuatro principales a los que quisiera ir y Chile. Serían los cinco. Como que, eh, que ahora que pueda volver a viajar, ahora que se termine todo esto de, de la pandemia, que yo me vaya mejor económicamente y todo, me gustaría empezar a viajar otra vez. Y, y me iría en ese orden, Colombia y Guatemala, y después eh, Argentina, con la gente de History Channel que me había invitado a Argentina, y República Dominicana es un país del que quiero visitar, y Chile. Y después ya ir a Ecuador, después ya ir a volver a Bolivia, ir a Paraguay, ir a Uruguay, y así... Se fue la transmisión en TikTok, pero ya estamos regresando. Fue a pegarle la otra Lamida Longo, <risa> fue a pegarle otra Lamida Longo. Tenemos a Witz en la llamada. A ver, Agüiz, 10 minutitos, cinco minutitos, 5 minutos, a Agüitz ah, tiene cinco minutitos de llamada. ¿Sí? ¿Cómo estás, bueno, Agüiz? yo. Qué bien, pues más o menos. Este, mira, este, primeramente quisiera aclararte, no sé por qué, pero yo desde ayer, desde ayer estuve tratando de mandar videochats, digo videochats, chats, video chats este, <risa> ¡Qué hora, güey! Este, ¡Qué hora, güey! Ya no estás batoneando. Este, superchats, este, <risa> sí. y, y por alguna razón, este, YouTube no me lo permitió, o sea, no, no me dejó, no sé por qué me mandó una especie de error. De hecho, te mandé la captura de la foto este, del error que me marcó. No sé si tú sepas de qué se deba Pero, o sea, lo intenté este, ayer, lo intenté hoy. Y, pues, no se manda. Y, este, por lo que yo te estaba captando, lo que yo que quería decir en esos superchats, era recordarte de que, que escuchabas el audio que te había faltado este junto con melissa este, o si no estuviera, Melisa que luego no lo, lo escuchara, que le recordara a melissa que, este, que le mandé varios este, videos a su Facebook privado. Y también este, decirte algo muy este, importante que, este, que cuando estabas con Melisa que cuando estaban escuchando el último audio que no lo terminaron de, de escuchar y que dijeron, bueno, mañana lo escuchamos y que no lo escuchar y que no lo, escuchaste el siguiente día este es que en ese audio de ocho minutitos este hablo de otros tres temas que pueden ser de tu interés de que pueden ser de tu interés para cuando vengas a Vallarta de tres investigaciones que pueden ser eh, paranormales ok ok mi hermano Sí, no te preocupes mira lo de youtube no importa ya luego revisaremos o revisas qué pasa con eso de los superchats, lo bueno es que ya estás llamando y ya dijiste qué es lo que querías, y cuando esté Melisa, escuchamos esos dos audios, porque yo le dije a Melisa que él ya también los tenía que escuchar, solo que no ha venido. Sí, sí. Pues sí, menos, lo tomes en cuenta y pues vamos, este, pues ya es lo que ahí te, te escribí, pero sí, ve, ve la imagen de, de Ron, a ver si tú sabes algo, porque yo la verdad no, no sé a qué se debe según, según YouTube este Me dice que puede ser de que A lo mejor tu transferencia no se debe Porque tu banco No, no, no te dejó por eh, No tiene suficientes fondos Pero fondos tengo Suficientes este Si no, no te hubiera hecho este, Tratado de hacer este Un, un superchat Entonces yo me quedé ¿Por qué YouTube no me está dejando Hacerlo? Sí pues vamos a esperar unos días, a lo mejor sucede algo ahí. Eh, espérate unos días, Agüiz, si y luego lo intentas, a lo mejor se, se compone. Sí, no, pero para que lo cheques, este, la, la imagen que te mandé, si tú, a, a ver si tú sabes algo y, y, me, y me dices que, pues, cuál es el problema ahí, y pues vemos ahí te encargo pues, lo que te escribí y los este, odios. Los y como te repito, el audio ese que duró como ocho minutos, este, tiene tres cosas que te pueden interesar, si es que vienes a a ver de, este, que puedes este, investigar de, de temas, o sea, para normales. ¿A ti que te gusta andar yendo de aquí para ir a investigar? Yo podría ir a, a uno de esos lugares, pero no tengo pues, el tiempo o los recursos pues, para estar yendo. Uno de esos lugares este, es yendo en... En, en bote en, en, en bote de, de, de, de las Islas Marías pero yo no tengo para ir en bote hasta las Islas Marías si ¿Sí me, sí me explico ¿Sí, no? pues de a, poquito, de a poquito se junta y después ya se hacen las exploraciones o sea no todo el tiempo se puede andar viajando así es esto a Wits a veces se puede, a veces no hay que prepararnos y preparar los viajes con ante, anterioridad y poco a poco sí se puede hacer cualquier viaje, solamente es de que te decidas. Y te agradezco, Agüitz, por, por la llamada y por esto que nos dices. Ahora que venga Melisa, escuchamos los audios. Ok, me, me parece, pero voy a seguir, por favor. Vale, ¿eh? <risa> pues, Agüitz. No muy bien, Agüitz. No que, que no sé te vaya a olvidar, porque le dijiste a Melisa que nunca me tuviste en el, en el canal y una vez me tuviste ese, eh, la semana pasada, me parece. Me tuviste ahí en una videollamada. Fue porque se me olvida. Es que a mí se me olvida. Yo tengo un problema en la memoria y se me olvidan las cosas, Agüiz. Y después ya, ya me recordó ella, me mandó una imagen. Dije, ah, sí es cierto. No, me, me hizo una videollamada. Así sí. que no te preocupes, Agüits. ¿Ya si me ¿Ya recuerdo, ya regresa, Melissa? Al rato, a lo mejor ahorita regresa. Ahorita a lo mejor entra. Ahorita vemos. Bueno. Sí, sí, un pues, para que vean los audios, entonces. Dale pues a Bueno, Pues me despido, pienso pues, que te iba a la región de y después se los acompañe. Saludos. Gracias. Bye. Saludos. Bye. Ah, oigan, y las caricaturas no son del demonio. <risa> Dale pues, saludos. Lex en pal nos mandó 5 dólares de super sticker. Lex Zempal, mil gracias por esa aportación y gracias a mi hermano Ann Jonas que es nuevo miembro ya es nuevo miembro del canal, gracias, les dije que cuando llegamos a 100 miembros íbamos a hacer cosas especiales incluso a los miembros les podemos enseñar primero los, los mocosos digo <risa> digo bueno digo lo <risa> bueno, mejor no iba a decir otra cosa Digo los... Tú si sí quieres. No, no, no, no. Los videos, este... Mocosos. Los videos mocosos les enseñamos primero a los, de, los que son miembros. Ok, me parece, me parece. ¿Sí? Sí. Va, ya está. Pero acuérdate que hay que tener hacer ese... El video mocoso. ¿Cómo era? ¿Cómo era el tema? Este... El lado mocoso. Ajá, el, lado el lado mocoso. El lado mocoso de Ajá. los teletubbies, sí. Quiero ser miembro, así sí dice Ricardo Así sí quiero ser miembro Para que me echen los mocosos Para que vean los mocosos Ah pero... bueno, los videos mocosos pues Oxlack, ¿por qué no haces un especial del caso Roswell? Ya no pega a César Vázquez Ya el caso Roswell está bien prostituido Manipulado, manejado de arriba para abajo Toqueteado ya es como... Como aquella... No, iba a decir cosas. <risa> no, ya está muy toqueteado. Ese asunto ya, ya dejó de ser de interés, mi hermano. Eh, ¿De qué mocos hablas? Del lado mocoso. de Este programa se llama Moco. Moco. No entiendo un carajo los videos mocosos. Es que Dracol Wade... Eh, tenemos un... Estas transmisiones con Melissa se llaman Moco... Porque ese, eh, hablamos. Es que necesito ponerles el intro para que entiendan que es moco. Sí, Mira, se los lo voy, voy a, ponlo, se sí, los sí, voy sí, a poner. Sí. Voy a poner el intro porque ya me cansé de que no sepan que es moco. Ahí voy de nuevo. <risa> ahí bueno, ahí voy de nuevo. Pongan atención. Si no. Ahí, ese es el lado mocoso. Vamos a ver a ponérselos aquí. Es aquí. Es aquí. Vamos a dejar de compartir y vamos a compartir. Archivo de video, sí. Um, uh, pues el, no, no. Vamos a compartir eh, pantalla. Y vamos a compartir ventana. Y vamos a compartir este. Perfecto. Sale. Entonces pongan mucha atención porque esto es moco. Ok. La siguiente historia es de otra realidad. Solo es parte del mundo interno de... ¡Excelente! Está buenísimo el video, sí. ¿verdad? ¿Quién es tu victoria? Sí. Se lo hice Ahí tú. está. Este, sí, se lo hice yo. Oye, dice, dice, viva. <risa> Están pasando cosas muy mocos. <risa> Esto es moco. ¿Ya lo entendieron? No. Miren, vamos a escucharlo nuevamente. La siguiente historia es de otra realidad. No es falsa, ni tampoco verdadera. Solo es parte del mundo alterno de... No, no. A veces, es una... Bienvenido. Son historias alternas. Son historias de otra realidad, no son verdaderas ni son falsas. Espero que ahora ya hayan entendido que es moco. ¿Ahora ya entendiste tú también que es moco? Sí, yo sí. Muy bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Ahí está. No, es el... <risa> <risa> A ver, ¿por qué no pusiste el... Ah, me... no, no está el otro control. ¿Qué está el control? No, el otro control, este es de la tele, pero el otro es del... Total ah, ya, ya, te pasé el de Xbox, ¿verdad? ¿no? El que el control del Xbox está hablando. Avísame. <risa> es que se pásame los dos controles Si fue los únicos dos que oí. Me pasó el control del Xbox. No, <risa> sí estabas bien que. No, es que ya me trae. Ya no valió ya me mal. La Dice que ya me fuiste a dar otra lamida mira la los ¿Quién juega? ¿En qué canal? ¡Híjole! ¿Con Martinol? ¿No? A ver... A ver... Ahí está, ¿no? Uy, ¿a poco narra el perro? Sí... No, qué hueva ya, ¿no? Mejor el otro, güey. Ahí, Ahí está. está. Van siete minutos. Cero, cero. Vidal. Retrasa. Se ve horrible la transmisión. Yo no sé qué le ha pasado últimamente en los últimos dos partidos. A sí. La transmisión que están mandando a las televisoras está terrible. Yo no sé por qué. Esté mandando ese tipo de señal. Está terrible. Y es para ambas televisoras. Pero bueno. Es que acaban 0-0 aún. Martín, no saquen las caguamas. No pensé que te gustara el fútbol. La verdad lo practicaba mucho. Pero hoy en día no me llama la atención ni un poco. Pues yo también lo practicaba mucho. Y ya no me llama la atención. Pero últimamente me he estado llamando la atención. Y, y de pronto agarro algunos temitas ahí. Y me involucro mucho. Entonces, ahorita precisamente andaba con este tema de la selección que ya casi mete gol. Dicen que ya te estoy robando hongos. No, pues yo que ya te andas. cómo ha metido gol en México, güey? ¿Quién es? De Santiago. Este güey, el hijo del Chaco Jiménez. de Azul. Santi Jiménez. O sea, este güey no era de la selección mayor. No, lo acaban de llamar. ¿Lo acaban de llamar? Sí, creo que él fue el que metió gol. Un FIFA online, dicen. Desganamos. Nos sí. ganamos, solo déjeme ver la repetición de, del gol. Sí. A ver. ¿Quién es entonces este muchacho? Ese es este. ¿Cómo decir Santiago, no? Sí. Santiago, este, Jiménez. Pues mira, al más que Raúl Jiménez ya metió uno al menos. ¿no? Así la despejo en FIFA <risa> Uy, nada, le puse a. ¿Era fuera, ¿Era fuera? No, no era afuera. ¿No? Y eh, ahí eh, eh, eh, no se va a ver. Pero sí, no, creo que no, no, no la fue. Bueno, ahí está. Buenas noches, Maru. Ya llegó Maru desde Argentina. Te mandamos un abrazo, Maru. Gracias por estar aquí en esta transmisión. La brujita que se ve. El... hola, ¿qué ha pasado con Michael Rosales? ¿Cuál es a Michael? No. Michael desde la escuela. Un chaparrillo, bueno. güerito, no. Un chaparrillo güerillo. ¿De cuál escuela Pues de con... ahí, de donde íbamos. Tú, no. ah, ¿Sí iba, era de tu generación? No, era de la generación de Tach. Ah, uh, sí, sí, bueno. Uh -huh. Sí, ¿qué tienes? Pues también está luego hace transmisiones aquí conmigo. ¿A poco? ¿Mm? También lo dice Muñeco. <risa> <risa> también lo dice Muñeco, Michael. Pasa un poco de hongo, dice Pablo, ¿sabes? No, manches, ya te calogaron de que, de que te andas metiendo hongos. Te, que... Luego dice que andamos chidos, creen que andamos este, hongueados. ¿o qué? ¿Y contra quién juegas que soy de otro continente? Dice Laia Rashel es un partido amistoso, o sea, a mí nada más me interesa por ver el director técnico que haga las cosas bien, porque estoy muy molesto con las cosas que hace el director técnico, y para saberlo criticar, necesito ver lo que hace, para poder criticarlo bien, porque por criticarlo, por criticar pues no, sí. por eso. ¿Es lo que de la fuera de lugar que tú decías? Sí, pero no, ya vi que la tocó, sí. Pensé sí. que era el... Pero el 10 ¿no? el el es Córdoba, <risa> el que me decías. Ah. El, el del Ame, el más grande. Ah. Dice oslan no encuentro el video de esta, de esta normal. ¿Lo bajaron? está normal. ¿Lo bajaron? No sé si hable de extra normal. No, no, no sé qué video. ¿Qué video, Dracole White? ¿Cómo entra al Mundial, ¿Cómo entra al mundial México? Pues de puro churro. Sí, sí. Dice Awitz que metió gol. para <risa> ganar México. Dice Brujita Jezebel. Un abrazo para la gente de TikTok. De más Power Ranger. Un abrazo. Y también para los de YouNow a Juan71F, a Pablo Sáenz y a Nayeli López también. Y en, en Instagram a Mari Maru, a Enríquez, a Reyes 2204 y a Carro 19781 que se acaba de unir a esta transmisión. Eh, pues hay que enviar mecos a los chicas. ¿Qué? Hay que enviarle mecos a... ¿Qué, no, ¿Qué es no, eso? ¿Aquí era a ¿Por no, qué escribiste no, no, eso? No es eso. ¿Por qué escribió eso? La selección de Chile ya no es como antes, dice Javier Medina. Algunas muñecas me dan miedo, dice Zúñiga, Pati. Es el tema de lo que estábamos hablando el día de hoy, de muñecas que dan miedo. Y... Eh, precisamente acá afuera tengo varias muñecas. ¿Sabes qué, qué sucedió en los últimos días? Escuché que ladraban los perros, me salí en la noche, vi que no había nadie, era la madrugada, y de, de pronto... Veo que en el piso está tirado un duende y es que no le, esa experiencia creo que no se las he contado. Se las voy a contar otra vez. Acá afuera de mi cuarto hay una terraza. Yo siempre que escucho ladrar a los perros o escucho ruidos me salgo en la madrugada para ver si hay alguien en la calle, si cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, en una de estas ocasiones estaba aquí mi novia eran como las 3 de la mañana, yo me levanté porque escuché a los perros ladrar y todo eso, y me salí. Me fui hasta el patio, vi que no había nada, regresé, abro la puerta y la cierro, y cuando la cerré, escuché un golpe que cayó, que cayó como en la puerta, un golpecito, como si me aventaran algo, y volví a abrir la puerta, y cuando la volví a abrir, estaba uno, un duendecito que tengo allá afuera, un de, duendecito verde, que estaba hecho como de, un, de una resina, estaba tirado, es como si me lo hubieran aventado a la puerta, y le dije, le dije a Andrea, que me habían aventado un duende, que, me, que estaba ahí, no, no recuerdo si se lo enseñé, si ella lo vio, y dije, pues todo es impresionante, porque este muñequito estaba puesto, en un, en un librero que tengo afuera de en la terraza, estaban colocados ahí, todas mis cosas están colocadas ahí, y de pronto, en la madrugada, a esa hora que me salí, me lo aventaron. Y siempre le tuve como desconfianza después a ese duendecito, porque, pues por ese día, porque no fue algo normal. Y apenas que acabé de salir, lo volví a encontrar, o sea, salí al patio, vi a los perros, todo bien, y cuando venía de regreso, me encuentro con que estaba el mismo duendecito, en el piso, pero ya no tenía cabeza y, y como que una mano tampoco, se los voy a traer, se los voy a traer, se los voy a enseñar ahorita, y, y no vi, o sea no hay, no hubo restos del, de la cabeza donde quedó, es como si lo hubieran pisoteado o algo así, pero ese nuevamente estaba en el librero, no tenía por qué estar abajo en el piso, entonces pensé mucho en, no pudieron ser los perros, porque en primera la perra es muy tosca y si se sube al librero, tira todo. O sea, no puede agarrar solo el muñequito y, y comerle la cabeza y dejarlo ahí, no. Es tan tosca la perrilla que, que tira todas las cosas si se sube al librero. Y pensé en los gatitos, pero los gatos nunca han hecho eso, nunca han agarrado una de mis piezas ni las han mordisqueado. Entonces ellos ellos sí, sí trepan por todos lados, pero jamás han agarrado una pieza mía. Y entonces, ahorita les voy a traer el duendecito. Ahorita que me acuerdo y que me acordé, para mostrárselo. ¿No lo has visto? No, y no lo. No. Sí, está raro ese duende desde que llegó. No me, es que les digo, a mí los duendes no me gustan no, nada. A mí no, no sé, les tengo un montón de desconfianza. Déjame traerlo. Okay. ¿Está aquí mismo? Sí, está acá afuera. Ah, bueno. Okay. Sí, no lo meto. Sí, no. Y aparte no, no me dejes mucho tiempo solo. <risa> No digas. Sí, lo, lo mutilaron. Pero, o sea, no había ni un rastro de su cabeza. Se lo voy a primero enseñar a la gente de Instagram, a la de YouNow, a la de TikTok, y luego voy con ustedes, ¿ok? Aquí está el muñequito. Vean cómo, cómo quedó. Se le quitaron una mano, le quitaron una, la cabeza. Y este muñequito pues estaba en un librero puesto bien. Y resultó que en la madrugada lo encontré así. Y si hubiera sido la, la perra, es como es muy tosca, lo hubiera destruido completamente. Y aparte no lo podría haber bajado del, del, del librero. Aquí estamos viendo el muñequito, vean. Como le quitaron la cabeza. Y no hay ningún rastro ni de su mano, ni de la cabeza, eh tiene los pies y creo que nunca le tomé una foto foto a este duende pero pues resultó, mira está hasta como aplastado y todo, está muy raro revolcado entonces hablando de muñecos pues este era uno de los que me daba miedo y terminó así sin cabeza Miren, ahí está, se lo estoy enseñando ahí. Miren, aquí la mano se le se la tiraron, la cabeza también no la tiene, solo tiene las manos, los pies. Sí, y este fue el que en la madrugada me aventaron. A ver, Andrea, ¿estás ahí? Andrea, estás en la transmisión. ¿En cuál estaba? Andrea estaba en el YouNow, ah, okay. sí, a ver si, si me está escuchando Andrea, que me diga, sí, sí te estoy escuchando, <risa> mi novia no me ve, <risa> <risa> mi novia no me ve en YouNow, no me ve en la transmisión, me abandona, y sabe qué está haciendo, bueno olvídenlo, no está Andrea, Oye, pero tiene hasta una como colita, no la había visto. Sí, creíste que era como parte del brazo. No no, no, no, no, no, no, me acordé que tenía, tuviera una colita. Tiene una cola, qué raro. Pero pues así terminó. Toma, sí. A ver, ¿puedo ver, Sí. Si lo toco, no me pasa nada. <risa> pues mira, yo creo que ya estamos tan, este, con tantas cosas aquí, ya hay tantas energías negativas que... Nos va a tocar unas, unas limpiezas ya. Vamos a tener que... Un... Sí. ¿Piensas abrir un museo? Dice, soy King Varela. Sí, mi hermano, soy King. Sí, sí, pienso en un momento tener un museo. De hecho, te iba a decir que parecía una rata con cola. Monger sí, tiene como cola. Nunca había visto que tuviera cola. Sí. No entiendo por qué tiene... <risa> y, y tenía orejas, tenía el rostro así de duende y tenía unas orejas me da miedo porque siempre siento que me están mirando, dice Nelly Monet, las muñecas. Saludos desde Ecuador, Gustavo Bató, 37. Era Splinter, dice Mr. Calabacín. Lo voy a poner por aquí. Lo voy a poner aquí sentadito. O sea, sí lo viste. O sea, tenía cabeza al principio, ¿no? Sí, estaba ¿Y completito, lo, y, tenía ¿Y, ¿viste su cabeza o sea cómo, sí, o sea, exactamente cómo eran su, cómo estaba, o sea, el, soft, el, el soft, monito, soft. el monito este, lo compré en un lado que lo vi por ahí, y dije, ah, lo compro, ah, sí. y sí tenía cabeza, tenía todo su cuerpo, ¿Pero recuerdas cómo era la cabeza? sí, sí, tenía cara de duende, tenía cara de duende, sí, hola, Lizzy Martínez, ¿cómo estás? ¿cómo estás Lizzy Martínez? es muy extraño, eso Oxlack, ¿y no has encontrado la cabeza? no, ni la cabeza ni la mano no, no aparecieron. O sea, ese día me dediqué a buscarle. Porque pensé que estaban por ahí aplastadas, pero no. Y está muy raro porque estaba en el pasillo. O sea, estaba en el pase. Por donde uno pasa, pues ahí estaba tirado. Entonces me pareció muy raro, muy raro. Ni mis gatos ni los perros pudieron haber hecho eso. Sepa dónde están, pero de vez en cuando los encuentro por ahí. Oxlack, Investigadores contra Don Arturo de Club Nintendo. Gol cool, de, de Chile, güey, vale mal ¿Acevedo está de portero? Sí, güey Esa morra nomás se hace tiktoks Y ya quiere ser portero eh. ¿Quién, Acevedo? <risa> a ver, Oxlack investigadores Contra Don Arturo de Club Nintendo Sí, sí, conozco a Don Arturo, ¿por qué dices eso, mi hermano? ¿Por qué dices eso de Don Arturo de Club Nintendo? ¿Estará jugando con todos los que juegan normalmente en México y solo hizo algunos cambios o todos son nuevos? No sé, a ver, ahorita ahorita te digo okay. Es que ya aprendimos tarde eso ¿verdad? Sí, mira, mira, mira el gol ¡Uf! ¡No! Oh, ¡Era tuya! ¡No! ¿Eh? no. O, o sea, este güey, ¿qué hizo? ¿El acerero o el... No, en la defensa, en la defensa le, le, quedó reg lindo. le regresa el balón, mira doble a no eh, ya la tercera ya no puedo chinga, yo sí. creo que le vaya bien porque ese Ochoa no, bueno, ok ¿os a transmisiones todos los días? sí, Racole guay, casi todos los días hacemos transmisiones ¿para qué ponen a Luisito a porterear dice Ricardo no. sí, cierto, ah, saludos desde Ecuador Gustavo, gracias fueron Zetas, no es cierto, jaja ja. Okay. Ah, ¿Fueron que ¿De sí, Patrona de los gatos, unió. Bienvenida, patrona de los gatos. Club Nintendo dijo que os la en el covicho es mentira. Ah, sí. Sí, fíjense que sí, ese señor. Pues es que la verdad, yo, yo digo que es mentira. La a, mí, a mí nadie me lo ha comprobado, así que... Sí, yo, esa es mi postura, desde siempre lo saben. Y y el señor se, Arturo se, se me acusó de que yo no creía en el bicho pues no es de a fuerzas, o sí? no es de a fuerzas andar creyendo en las cosas que diga toda la gente o oh, es la que me pasó con tu máscara del hombre elefante mi máscara del hombre elefante está aquí al ladito mío los que le temen a los muñecos es porque no han conocido un muñeco como tú, ay lo malo es que es Latin Blogger <risa> lo malo es que lo escribió Latin Blogger <risa> Sí, <risa> lo había escrito una mujer, bueno, pero Nathan blogger, no puede ser. Malena, saludos desde Argentina, dice. Chile dice, no, fui al Mundial, pero le gané a México, dice Esteve Hernández. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Eso sí. Digo, verdad! Sí, güey, sí Hola amigos desde Argentina, un abrazote, dice Malena Side. Eh, Pepsi, sagrada, un abrazo. Tiempo sin verte desde YouNow, dice Braham 2011. Pues también estoy transmitiendo en YouNow ahorita, mi hermano. Estamos en TikTok, en YouNow, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Exactamente. Dice al Salazar, esa vez fui, fue mi expareja. Ella es Wicca. Yo recuerdo que desperté en la madrugada, estaba soñando con mi abuelo. Era una pesadilla, pues me quería arrebatar a mis niños. Su cara era diferente, daba miedo, dice al Salazar. Que su abuelo con un rostro diferente le quería arrebatar a sus hijos. Oxlack, me gusta que no crece en el bicho, pero tomas tus precauciones. Pues no tanto, ¿eh? Suñiga, yo normal, yo normal. Cuidado con decirles muñeco a Oxlack, se va a poner celoso. <risa> Ay, algo. Ay, algo. Ahí va otro gol de Chile. Y sí, ¿eh? No, ya no. Espera. nada, sí ya. ¿Qué opinión tienes sobre el bicho? es que ha sido...? Les digo que no puedo opinar sobre el bicho porque me han sancionado en Facebook, en YouTube y en TikTok, no en en Twitter, en Twitter me han sancionado Telegram, TikTok, hasta hasta pensé en el otro, ¿cuáles necesitas? Este, ah sí, Tinder, Telegram, TikTok. Twitter, Twitter, en Twitch. Twitter, Twitch, oye sí, ¿verdad? Sí. Twitter, Telegram, TikTok, Twitch, Twitch. Tinder, Tinder, no manches, ¿por qué compraste? No sé. Uy el fútbol macho en Sudamérica. ay gracias por el primer saludo bonito, Malena Said, un abrazo tienes razón eso viejo pelón no tiene derecho a decirte que quedas en el covicho pero supieras todas las partes que habló de ti en un en vivo del club Nintendo ¿en serio gangsta rap 13? ¿qué habló? ese señor que, que... es que la gente quiere que fuerzas crean en el, en el bicho, pero ¿por qué voy a andar creyendo no es esas fuerzas? si uno no cree en algo, no pasa, claro, no pasa, pues es energía, es, es poder mental, es atraer cosas, si yo pienso en que me va a ir bien, en que me voy a comprar un carro, en que voy a ir de viaje, va a suceder eso, me va a ir bien, voy a comprar un carro, me voy a ir de viaje, pero si ando pensando en enfermedad y eso, pues que voy a traer enfermedad, por eso para mí, no ha existido desde que inició, yo no me he enfermado, ni mi familia, ni nadie, todo bien, hemos estado tranquilos, porque yo creo que la mentalidad es de estar pensando en otras cosas, que no sean cosas negativas, que no sean de miedo, de pánico, porque, pues sí, si piensas en cosas de pánico, te pueden pasar y eso sí te puede, te puede causar la enfermedad. Entonces, yo, yo, yo he estado bien en ese, en ese aspecto. Y estamos vacunados, aparte. O sea, sí, vacunados, sí. Las, las dos inyecciones me puse muy mal en la segunda. Ahí sentí como que... Sí, oh, sí me habían señor. puesto algo, ¿verdad? Y me sí. puse muy mal. Les contaría a mi novia, pero como no me está viendo, <risa> ya no no la vamos a invitar a que nos platique. Saludos. Y de hecho, me, creo que en México van a poner la tercera... La tercera vacuna. Sí, va a haber, para los que tuvieron una ¿tú? sola dosis va a haber una segunda por esta variante, ¿cómo se llama? ¿Son ya el ni hay que decirlo, esa, esa, esa vale. va haber, por los variantes. Y, y la segunda, pues van a poner igualmente una tercera, independientemente de la marca que, que, haya, que te haya tocado. Dice, recién 666, ¿te vacunaste? Sí, tengo mis dos vacunas, como los perritos me vacuné. <risa> Oiga, no entiendo muy bien qué es el bicho. Pues... Cristiano... El bicho es el que le gusta a la Pati Navidad. Pati Navidad eh, Ay, me decepcionó porque porque éramos tres, éramos tres peleando en Twitter. Pati Navidad, eh, ¿cómo se llama este? El que me dieron a la cárcel. Ah, el Rick. Era Pati Navidad, Rick y yo peleando en Twitter. Y pues a, a Rick que me lo meten al bote, a Pati Navidad que se enferma. Y yo mejor decidí ya no volver a hablar de ese tema. Sí, ya cuando vi que cayeron dos, dije, ¿yo soy el tercero? Dije, ya, no, no, mejor sí, no, mejor sí, sí. no. Pero Pate y Navidad y, y Rix y yo nos apoyábamos en eso, pero pues lamentablemente cayeron los dos y me quedé solito ya en, en Twitter con el tema. Y mejor decidí. Te quedas solito en Twitter y aquí, güey, porque los demás, este. Ah, no, ya lo sacaron, ¿verdad? ¿no? Perdida, le iba a decir una tontería. Qué? <risa> güey, ¿qué, ¿qué hace el Guzgri ahí? ¿Cuál bus, pues yo, güey. Te <risa> digo que sí, apenas te dije, ¿no? Que decían que me parecía ese, güey. güey. Sí, sí. Guzgri me va a hacer, va a ser un este un podcast <risa> conmigo. <risa> Va, vamos, a, vamos a invitar que tú eres Gus y que, y que lo hacemos el podcast. ¿no? Pero no me acuerdo cómo le hace. A ver, gente, vamos. Espérate, este... Vamos a hacer una recreación como de que él es Gus el tío Droid va a ser Gus no, es que No me acuerdo cómo le hace ese sí, güey. Pues veo un videito rápido. Nosotros, para allá. Okay. Ahorita lo veo. Ahorita Gus me va a entrevistar sobre mi vida personal y todo. No se vayan, se va a poner bueno. Porque Gus Green me ha invitado a su podcast. Estoy muy agradecido. Ahorita mismo vamos a hacerlo. Así que inviten a, a los vecinos. La neta el Gus Green se parece al vato de este en vivo. Dice Gangsta Rap. Pues ahorita es el Gus Green y me vino a entrevistar. Hoy habla con el Grungel. <risa> habla como el Grunger. Ah, en el internet hay historias. Ya no me sale muy bien, pero me acordaba cuando... Hablaba como Grunger. Pero si lo escucho, puedo hablar con él fácilmente. Ah, Gus Gris, cuéntanos un hecho con aventura. Gus Gris sin ropa elegante no es Gus Gris. Ahorita le prestamos un saco a Gus Gris. Eh, El fútbol, madre mía, me perdí. Deberías asistir a las clases con Oxlack todos los días para estar al tanto. Dracol White. Sí, Dracol White. Deberías estar aquí con nosotros. Gracias, Anayeli, por esos likes allá en Junao. Gracias, Anayeli. Qué bueno que me apoyas. Eh, Arlu, chulada, un abrazo. Gracias por estar aquí, Arlu. Saludos a Carlos Bledo. Ahorita ya va a venir el y me va a entrevistar. Vamos a hacer una entrevista para su podcast. La transmisión de hoy es ca capirotada. Sí, la transmisión de hoy fue de todo un poco. Y es que íbamos a cortar la transmisión porque íbamos a ver el partido. Pero ustedes dijeron que no. Y este... ¿Y ¿Ya vamos a empezar? Sí, ya. Ah, ya. Ya, vamos a estar listos para la transmisión con Gus Green. Green, no, es que no me acuerdo muy bien, pero de lo que sí me acuerdo es que dice: ¿le saca compa? No, hombre, que le van sacando a la verga. <risa> <risa> ok, pues entonces entrevístame como si fueras Gus Green. Y, y bueno, pues yo, yo sé que tú, a ti te gusta este tema, ¿no? Como de, lo, de terror, pero. Imagínate, ¿Eh? imagínate, un pájaro volando, un pájaro volando, ¿no? Y, y, y que luego, pues, ¿tú, tú qué dices, ¿cómo es que vuelan si no veo el aire? No, <risa> pues no sé <risa> qué. No te sabe, no, vale, güey, no te sabe. No te Nada más me parezco, wey. Pero hazme la <risa> entrevista sin que imites a Guzgre, hazme la entrevista. Pero así okay. rapidita, como un podcast, como si estuvieras tu podcast. ok, ya no, digas. Como si tu, fuera tu primer podcast y yo fuera tu primer invitado. Ok, ok, ok. ¿Qué ti, no, es que las preguntas que tengas para eso sí están. Tú, las que seas. Bueno, okay. Es tu podcast, haz lo que tú quieras. Es tu podcast. Tu primer podcast, soy tu primer invitado. Así, okay. prepárate y presenta el podcast aquí, en okay. frente al público. <ríe> Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy su tío Droid y el día de hoy nos encontramos en la emisión número uno de este podcast, que es una combinación de podcast mocoso, pero es el, el podcast del tío Droid. Nuestro primer invitado el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, va a ser Osla Castro, que pues no necesita mayor presentación, investigador paranormal, y también tiene algunas, este, tiene trabajos en colaboración con History Channel. Para eso, Oslac, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gus, ¿cómo estás? <risa> buenas noches. Muy buenas noches. Estoy muy contento de que me hayas invitado. Es un honor para mí ser el primer invitado en tu podcast. Sé que va a ser un éxito y pues aquí estoy para que podamos exhibir nuestra vida. Ok, mira, la mayoría de gente cree que desde siempre, desde mis primeros videos, que yo o fumo algo o me meto algo o lo que sea. Ajá. Tú lo haces para poder ver, sentir. ¿O hacer, relacionarte o desarrollar todos los temas que sabes? A ver, la... la... Sí, sí yo, o sea, ¿utilizas sí, algo sí, como para inspirarte? Si ¿Fumo? No, no, fumo. Tomo, ¿Algo? tampoco, y meterme algo, menos. no los dedos? Nada, no, nada. nada, no, no realizo sí. ninguna de esas actividades. Ok. Creo que la locura me viene ya de, de nacimiento. Y afortunadamente nunca me ha llamado la atención esas cosas que puedan dañar al organismo. Ok, y hace rato decías algo del poder de la mente. ¿Crees que el poder de la mente tenga que ver mucho en las personas que se dañan el organismo? A ver, ¿Es, otra es, vez. Sí, es decir, tú hablas del poder de la mente. Ajá. ¿Qué tan poderosa puede ser? Si yo sí. quiero un carro, lo voy a tener. Sí. Si yo quiero esto, va a tener. Pero también, si piensas lo malo, te va a llegar. Ajá. Así ok. Es. Ahora, de estos pensamientos que últimas has tenido, sí. tú los relacionas, el poder de la mente, con lo que te estuvo pasando con lo que me estuvo pasando. Ajá, tú Así de cómo te sentías, todo Ah, eso. ah ok, no creo, creo que, que no tuvo que ver la mente en, en esto, creo que fue una que mi energía bajó uh -huh. y que estaba vulnerable y que en la mente se puede controlar y se puede generar esta energía positiva siempre y cuando te encuentres bien en una que yo le llamo un triángulo, como de vida, okay. que es el espíritu, el cuerpo y la mente. Uh -huh. Entonces, como yo no me encontraba bien, ni espiritualmente, ni físicamente, ni mentalmente, es por eso que mi cuerpo y todo lo que hubo a mi alrededor comenzó a, a ponerse mal. Ok. Y en cuanto a energías, las personas tienen que ver en, en mucho en tu alrededor. Es decir, si hay entre buena vibra que tú, te contagie a ti, y viceversa, si sí, cualquier persona que uno, con la que uno se junte te va a pasar esa misma vibra, esa misma energía, te voy a poner un ejemplo antes aquí me acompañaba un compañero me acompañaba un compañero compañeroso <risa> que se llama Tacho y fíjate que tenía un problema con él porque él siempre cuando yo le decía sobre vamos a hacer esto, él decía no eso no, o vamos a, a crear esto, no, eso no o llámale a tal persona, no, él siempre era negativo, en conforme a, a las cosas, yo decía, ¿por qué eres negativo? Debes decir, sí, sí, vamos a hacerlo, sí nos va a ir bien, sí, no nos hace falta nada, siempre ponía peros, y, y yo le decía, si yo hubiera puesto peros eh, desde siempre, no estaría donde estoy, claro, entonces fue precisamente porque no hubo ningún pero al hacer mis cosas, cuando no tenía una cámara, cuando no sabía usar la computadora, cuando no tenía computadora, cuando no tenía luces, cuando no tenía dinero, cuando no tenía un teléfono, etcétera, cuando no tenía nada de eso, aún así lo hice. Entonces, ¿estás de acuerdo que si o mientras tengas un sueño, empieza con lo que tengas? Claro, exactamente, yo digo eh, en mis presentaciones, en algunas... Eh, eh, presentaciones que he tenido, que para que cumplas tu sueño, para volverte millonario, para alcanzar lo que tú quieres, lo único que se necesita es un lápiz y un papel. Lo digo así porque con el lápiz y el papel, lo único que vas a hacer es escribir qué es lo que deseas. Y eso es todo lo que uno necesita. No necesitas dinero, no necesitas eh, tener contactos, no necesitas tener muchas cosas con las que nosotros siempre tenemos obstáculos. No necesitas nada de eso mientras sepas qué es lo que quieres, ya lo tienes hecho en un 50%. Porque lo demás se va acomodando. ¿no? Lo demás se va a acomodar a lo que tú siempre has soñado, a lo que siempre has deseado. Yo antes decía, yo no puedo empezar un canal en YouTube porque no tengo una cámara buena. Pero sabía que quizá tenía como, o que tengo, ¿no? Eh, las ganas. Ahora, la sigo sin tener. Y de hecho estoy ya haciendo algo parecido. Pero no fue por mí, sino por esas mismas situaciones crees que, que está pasando ahora de mi lado. Sí, sí me dio a entender. Es decir, yo, quiero, yo quise hacer algo así y ahora, y ahora lo estoy haciendo. Y te, te estás llegando. Estoy llegando, quién sabe cómo, pero sí. estoy, estoy haciendo. Y, y no, no necesitas de equipo ni de nada, ni mucho menos, solamente del deseo. Y de mí. Okay. Entonces, si, si yo lo deseé y ahora estoy, algo que decir, tú lo deseaste y lo lograste. Todas las personas que ahorita nos están viendo También lo pueden hacer, ¿verdad? Claro, pueden hacer todo lo que quieran Me todo, gustaría saber qué les, que gustaría, qué, qué les gustaría este, Qué sueñan los que nos ven A, a ver tocar? qué sueños tienen Sí, escríbanos qué sueños tienen Porque ese, ese es el primer paso para, para todos Saber qué es lo que uno quiere Si uno no sabe qué es lo que quiere Entonces jamás les va a llegar ¿Quieres contexto o consejo millonario? Dice Oscar <risa> Muñoz Los 100 pesos ¿Quieres 100 pesos o un consejo millonario? No, pues dámelo sin manos. <risa> Tudros eh, Aurón, yo recuerdo. Tudros Aurón, yo recuerdo. Guzgri. Oye, Ox, ¿qué pasó con los viajes de Oxlack en History? Eran muy entretenidos. Pues bueno, ya acabó la temporada. Esperemos que tengamos en un futuro posible, otras temporadas, no solamente de los viajes de Oxlack. Si yo lo deseo, si yo lo deseo, por ejemplo, en este caso que me preguntan, eh, si yo. Porque yo un día estaba viendo History Channel uh -huh. y entonces, estas personas que hablan, que están ahí eh, hablando y que son como los, como los expertos en el tema. Ok. Y yo dije, me gustaría un día ser como ellos, estar ahí, que me estuvieran entrevistando como un experto de uno de estos temas. Okay. Y no tardó mucho tiempo en pensarlo a que sucediera. ¿Ley de atracción? Es la ley de atracción, ese es el poder mental. Y muchas de esas veces he deseado cosas y me han llegado. Yo tengo una a, arriba, aquí tengo en mi cama, que está calado Y sí, me costa, ¿eh? Tengo un, una, un collage de imágenes de las cosas que quiero. Incluso yo quería una novia colombiana. y eh, Pues ahí está, ya la novia colombiana ahí está, ya la tengo. Entonces eso es, eso es mágico. Es mágico porque mientras sepas qué es lo que verdaderamente quieres... Lo vas a tener. Claro. Está mi novia ya viéndome lamentablemente. Okay. Y, y, digo, okay, lo, y digo lamentablemente porque les iba a platicar una historia. Cuando yo iba a la universidad, uh -huh. eh, a mí me gustaba una chica. Y entonces, pues no no sé, no tenía el valor para, para hablarle. No tenía, no sé, no me sentía seguro para hablarle. Pero en mi collage de fotos eso se escucha medio, medio, medio trastornado, pero en mi collage puse una foto de ella, puse una foto de ella en el collage de cosas que quería, y no tardó mucho, no tardó mucho para que fuera mi novia, y, y fue mi novia tal cual, un día, un día bajando de, del camión de la universidad, me, me la acerqué y le dije, oye, este... Quería preguntarte por tu amiga, le dije, ¿cuál amiga? La amiga con, con la que venías. Ah, ¿qué, ¿qué? quieres saber de ella? No sé, pues cómo se llama, dónde vive y todo eso. Ya me dijo todo eso y fue la forma de acercarme a ella. Okay. Eh, pero yo yo iba por ella, ¿no? Y aparte pues ya lo traía sacado. ya lo traía no en la mente. Yo ya ya, ya traía en la mente, entonces. Uh -huh. Ya con eso empezamos a hablar y no duró mucho para que fuera mi novia. Después de verdad ya fue, ya no la aguanté y la aborrecí. <risa> hubiera puesto en mi en mi collage, porque te llegan las cosas. Pero si yo hubiera puesto, quiero que esta chica también sea de esta forma, a lo mejor hubiera cambiado. Si sí la tuve, es ahí donde hay que pensar bien qué es lo que uno quiere. Exactamente. Porque si sí la tuve, sí era la chica que yo quería de la escuela. Pero no era una chica... Que, que me que me gustara en su forma de ser entonces terminamos por cortar y, y bueno me quité esa espinita de que ella fuera mi novia pero no no fue algo agradable no no lo recuerdo con, claro. con, con, como algo agradable uh -huh. entonces si quieren algo también deben de pensar qué es lo que quieren que lleguen si si piensan en dinero ok quiero que me llegue un millón de pesos y, y si sí se empeñan en, en pensar todos los días, me va a llegar mi millón de pesos, me va a llegar mi millón de pesos, me va a llegar mi millón de pesos, y qué tal que sucede lo siguiente, un día ustedes van por, por la calle, y pasa un, un Ferrari, y los atropella, y los deja parapléjicos, <risa> ya llegó mi millón, ¿eh? los deja parapléjicos, y entonces, pues, eh, en, en, el, en el juicio, les dan a ustedes, esa persona les da un millón de pesos, si sí tienen su millón de pesos, sí lo lograron, pero parapléjicos, ¿entienden? Entonces deben de pensar todo positivo, o sea, sí quiero tener dinero, pero también quiero tener ese dinero para sentirme de una forma, para vivir estas experiencias, quiero que sea dinero bien habido, quiero que este dinero eh, no me cambie la personal, no me cambie de ninguna forma, más que haga de lo que soy de lo que soy bueno, lo haga lo maximice. Entonces tienen que verse en cada momento, en cada lugar en, de una forma positiva, porque sí lo pueden tener, pero ¿Eh? a qué, a qué costas? En este en este caso de esta muchacha que yo quería que fuera mi novia, no fue una relación bonita. Entonces no la recuerdo con con gusto, uh -huh, claro. Pero sí la tuve pero no fue algo que, que la recordara bien, ¿no? Exactamente, a futuro, claro. También dicen que todo lo que la mente de cada uno puede imaginar, lo puede conseguir porque se va a materializar. Entonces, sí, sí claro. Lo, o sea, lo que tú construyas en lo, tu mente, tanto lo bueno como lo malo, se va a materializar en, en la vida. Así que ustedes construyan en la mente lo que quieran y lo van a materializar en, en la vida. Les voy a contar otra historia de otra novia que ahora sí es la novia que me está viendo en, en la transmisión. A ella fue lo mismo. A ella yo la vi, eh, yo estaba en el Instagram y subí una foto. En mi foto me da like una, una conocida de la página que ya me seguía y que ya nos hablábamos. Veo que me da, me da like. Y entonces también ella sube una foto. Y yo le iba a regresar el like. Y cuando le regresé el like en Instagram. El corazoncito. Vi que alguien le había dado un corazoncito. Y ese alguien era una chica guapa. Una chica que me gustó. Y yo dije, a ver, vamos a ver quién, quién es esta. <ríe> a ver, a ver, a ver. Le piqué ahí. Vi su foto. Me pareció muy guapa. Y dije, ah, qué padre. Y empecé a ver sus fotos. Y en sus fotos tenía fotos de pinturas y de, de cosas de arte. Y yo dije, oh, le ha de gustar el arte. No pensé que ella hiciera esas, esas pinturas ni nada. Y pues dentro de estas fotos, ahí también aparecía ella. Entonces me aseguré de que sí si fuera una persona real, porque para mí era muy guapa. Entonces yo, yo pensé que a lo mejor podía hacer un, un perfil que se ponía una foto de, de alguien, de una modelo de alguien, y que era falso. Pero me di cuenta que sí tenía fotos de ella y que era muy guapa, pero como yo no la conocía, como yo le di clic nada más por chismoso para verla, me quedé con esa idea y, y dije ok, me quedé así, sin decirle nada, sin escribirle, sin agregarla, sin nada, simplemente me gustó ella y ya, y después con el paso de los meses, como un mes y medio, dos meses, sucedió que yo estaba en una transmisión como estas, en encuentro con lo desconocido, y de pronto hablamos de un tema, y yo no sabía sobre ese tema. Cuando terminé la transmisión, vi que en los mensajes de Instagram me habían comentado sobre la transmisión, y uno de esos mensajes era esta chica que yo había visto, y yo dije, esa foto la reconozco, y le di clic, y al darle clic, y se abrió ya su perfil, veo que tiene las pinturas, y dije, es la chica que me gustó, y ella me escribió con respecto al tema que habíamos hablado, el tema que, que yo no conocía y que ella me estaba dando información. Y yo dije, es la chica que me gustó, no lo puedo creer. Y dije, ¿y ahora qué hago? no, no ¿Ya, ya, ya la traje, ya está aquí. ¿Qué, qué, qué, qué. Y estaba tan cerca y tan lejos a la vez. Sí, claro. Porque dices, ¿y ahora qué hago? O sea, no es no es nada, no le hablo, uh -huh. nada más me escribió por el tema. Uh -huh. Y yo le dije, ok, gracias por la información y me quedé hasta ahí. Me, quedé, me seguí quedando pensando en ella... Y después un día resulta que ella sube, que, que noto que ella tiene un perfil que hacía tatuajes también. Me meto al perfil y veo que, hago, que hace tatuajes e inmediatamente le escribo y le digo, oye, yo me quiero hacer un, un tatuaje, pero quiero que me hagan un diseño y me ha costado mucho trabajo encontrar a alguien que sepa dibujar y un diseño, etc. ¿Tú me podrías hacer un diseño? Y dijo, no, que sí, que claro, que podemos armarlo, que tú dime qué es lo que quieres. ...te lo puedo diseñar y todo... ...ella siempre portándose bien. bien... accesible, sí, claro... ...y empezamos a hablar los siguientes días sobre el tatuaje... ...y sobre el tatuaje y sobre el tatuaje... ...y después a mí me valió madre... ...yo le dije, ¿sabes qué? Me gustas... ...y, ¿y qué hacemos con esto, ¿no? ...me gustas... ...y entonces ella... ...pues no, no me dijo nada negativo... ...ni tampoco positivo, así como... ...la carita de mi apena, ¿no? ...y ya... Uh -huh. ...y entonces ahí yo comencé a hablarle mejor... A, a decirle cómo estás buenos días que no sé qué y poco a poquito se fue haciendo hasta que esa chica que me gustó tanto que la pensé pues resultó que terminó siendo mi novia la conocí y estoy contento entonces todo todo lo que he pensado se ha traído a mí o sea sí ha venido yo escogí mi carro yo he estado escogiendo mis viajes yo he estado escogiendo la gente que quiero que esté cerca un día les voy a platicar otra historia rápido sobre otra chica. Esta chica es la... ¡Ay, canijo! Yo también quiero vivir ese hermoso sueño, señor Full. <risa> Esa es la, la, la reggaetonera, ¿cómo se llama? La... ¡Ah, Becky G! Becky G es oh, la una, la otra Nick, es... Mickey... ¿Nicky? ¿Nicky Minaj? No, Vicky, no, no, no, ¿Nicky Nick Jam, Jam, no? Jam? ¿Nicky Jam? Vicky Jam se llama? No, ¿no? no, no. no, no. no, no. Sí, Becky G. ¿Carol G? ¿Carol G? No, son las dos las que canta... El... Becky G y Carol G. No, no, esa es Carol Díaz otra. La otra es Nicki ver, Jam o, o algo ya, así. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? <ríe> Les voy a platicar esta, que es una artista. ¿Nicki Nicole? Nick, no. Nicki Minaj, ¿no? No, Nicki Minaj, no. Ponle eh, Reggaetonera No, no, ponle en tu cama, <risas> que es la que canta las juntas. Canción. ¿Cómo se llama ¿Sí? ella? Ni, ¿Nicki qué? ¿En tu cama, Carlitos, Rossi. No, no, no. Osuna, Alice, Carol G. Mi no, cama. No, no, no. ¿No? La cama. Ah, Luna. sin pijama, digo, sin pijama. ¡Ah! sin pijama. La cama. Wey. Es que me acordaba algo de la cama. La almohada. ¿eh? La almohada. <risa> Excelente, la ley de atracción. Sí, es... ¿Cómo se llama? Ya, sí, sin pijama. Nati Natasha. Nati Natasha, es Nati Natasha. <risa> <risa> Yo... Durante una semana, estuve escuchando mucho la canción de en, eh, Sin Pijama que canta Becky, Becky G. y Nati Natasha. Uh -huh. Entonces, pues ahí todo el, el video es, es sexoso, porque es sexoso la verdad. Sí. <risas> y Nati Natasha me gustó mucho, eh, se veía muy sexy, era muy guapa. Y entonces, yo la, empecé a poner constantemente la canción. Todo el día la estaba poniendo y veía el video y veía el video y veía el video y lo estuvo, ponía y la ponía y la ponía y ponía videos de, de esta Nati, ¿cómo se llama? Nati Natasha Nati Natasha. Ya, ya está, que te cansas, ¿no? Nati Natasha, <risa> empecé a buscar más sobre ella eh, y ya, pero la imaginaba nada más como que la quería ver. En esta, en esta cuestión nada más la quería ver, la quería conocer. Una semana solamente fue de poder mental, de la quiero conocer. De lunes que empecé a poner las canciones, hasta el viernes, el viernes recibo un mensaje, un mensaje que decía, Oxla, que estás invitado a los premios Elliot, no sé qué, tal fecha, etcétera. Y dije, ah, qué bien, qué chido. Y entonces tenía aquí a un amigo, un compañero que me ayudaba a hacer la edición y todo eso. Le digo, chécate, chécate quién va a ir a los premios Elliot, ¿no? Y, y dice va a ir tal, tal, tal Becky G Nati Natasha y tú, ¿No? yo ¿qué? Amor? ¿es en serio? y Ay, dice, sí, va, van a ser va a que el, el, este, la canción de En tu cama, la, sin, pijama. <risa> sin pijama sin pijama, yo no, ¿cómo crees? ¿es en serio? y dijo sí, y pues llegó el día <coughs> estamos en la en el área donde están todos los artistas, en donde están los invitados como los youtubers o la gente de televisión y demás. Y pues de pronto ya está ahí Becky, Nati, Natasha. Y ya la tuve ahí cerquita. O sea, era también como para hablarle. Si yo quería, le pude haberme acercado y le pude haber hablado. Le pude haber pedido una foto. Le pude haber hecho alguna conversación, lo que fuera, porque pues estaba ahí junto con todos los que estábamos en, el, en la zona VIP, en la zona VIP de artistas y demás, y no le, no le quise decir nada, no le quise hablar, solamente me quedé pensando en eso, dije, qué maravilla de que tanto tiempo que la estuve pensando, y ahora ya la estoy viendo aquí de frente, y de pronto dicen, vamos, vamos van a salir al escenario, se va ella junto con los bailarines y con Becky G, y nosotros nos vamos al a frente del escenario ahí, y, y veo que canta la canción con Becky G, ahí sí, la tengo sí, en sí. primera fila, ¿no? Y dije, wow ¿En, ¿en primera fila? Sí, vos, no, amor, en no. primera fila, y dije, wow O sea, fue espectacular porque... Eh, yo solamente quería conocerla. Y ya no no quise la foto, no quise hablarle, no quise nada. Me, me quedé contento con eso, de que fue tanto el estarla pensando... Que en una semana se me hizo realidad haberla conocido. Entonces dije, no sé, si hubiera pensado otras cosas. <risa> no es cierto, no es cierto. Aquí está mi novia. Aquí está mi novia, no es cierto. Digo, todo, todo, ya la he visto. No es cierto, yo... todo. No más no, ya <risa> no he Y así pasó. Y con muchas otras cosas me ha sucedido el, el, la ley de la atracción. Con muchas. Muchas, muchas otras cosas Casi todo lo que veo y me gusta eh, afortunadamente Lo he podido tener Oye, ¿esa fue la que se cayó de las escaleras apenas? ¿Se cayó? ¿Por qué no es que apenas una Riguetonera se cayó de las escaleras? Ah, no sé sí. ¿No es Natina Tesha? Natasha? Voy a no sé, qué, güey. No, no creo <risa> Bueno. Pero sí, cualquier eh, Oxlack la llevaré a casa uh, Oxlack la llevaré a casa con mamá ¡Ja, <risa> Dice, a mí me pasó, pero con mi tío. ¿Cómo es eso? Es la que rodó por las escaleras en... Dice que es... Es la que rodó las escaleras en calzones, ¿eh? Se me hace que no te darán las buenas noches hoy, Oxlack. Se me hace que... No, no no se enoja mi novia. Ella conoce esta historia. Creo que sí la conoce. Pero hay que tener cuidado con lo que se desea. Por eso les digo que hay que pensar qué es lo que verdaderamente se quiere. Claro. Porque uno puede pensar, quiero tener mi mi... Este... Pues quiero recibirme de arquitecto y tener mi certificado. ¿Cómo se llama eso? Sí, el título. Mi título. Y te recibes de arquitecto y recibes tu título. Pero nadie te contrata o no pasa nada con tu título. Entonces sí lograste tu sueño, pero no estaba bien condimentado. Cuando tú vayas a, a escoger un sueño, escoge el que quieras. Pero escoge los condimentos también con los que va a venir tu sueño. Escoge quiero que venga con esto y con esto otro y con esto otro y quiero sentirme de esta forma y así. Si ustedes lo buscan desde las cosas más pequeñas hasta las cosas muy grandes, todo se les va a hacer realidad. Parece que esto es charlatanería, pero a mí me ha funcionado desde que yo conocí la metafísica, me funcionó. Entonces solamente fue que la metafísica llegara a mi vida para que yo me diera cuenta que todo lo que yo deseo se puede cumplir y así lo he estado haciendo, incluso las cosas negativas. Exactamente, y mira, aquí Mr. Calabacín dice que, ok, la ley de atracción, el poder y todo uh -huh. eso, pero ¿cuál sería el procedimiento? ¿Por qué no le recomiendas ese documental? ¿O el libro que a mí me recomendaste, que por lo que estamos hablando? Ah, para bueno, que entienda Para que, pues sí. si alguien que no conoce de metafísica, ni sabe cómo controlar su mente, ni sabe cómo obtener las cosas y quiere empezar, pues en YouTube está gratis, pueden ver el... Este, este video que se llama El secreto El secreto fue A mí cuando me empezó a llegar La ley de la atracción Me comenzaron a, a llover personas a, a, a empezar a saber del secreto Un día yo estaba en una borrachera estaba, tenía Iba a la universidad No, en la preparatoria iba A la preparatoria, no. preparatoria olvídate Si sí, iba a la prepa no, no, no. Iba a la prepa y estabas entre la fiesta Y la chingada y había una muchacha ahí Que no hablaba y después yo me empecé a platicar con ella, y ella era más seria y todo, y comenzó a, a decirme, no, que es que a mí me gusta leer, ¿qué lees el secreto?, ¿qué es el secreto?, y después, a unos días después de otra conversación, otra persona dijo, el libro del secreto, y cosas del secreto, y me empezó a llegar así como a bombardearme, ¿cuál es el secreto?, hasta no? que yo dije, a ver, quiero ver qué es eso del secreto, y encontré entonces el video del secreto, lo pueden encontrar en YouTube, y desde ahí yo creí en eso, y aparte después me llegó un libro, o, o antes me había llegado un libro que se llamaba El Juego de la Vida, que también hablaba de metafísica, uh -huh. y con esos dos, y después leí la Biblia, y la Biblia también habla un poco de metafísica, si lo sabes interpretar, y entonces empecé a relacionar cosas que leía en libros con metafísica, y me di cuenta que eh, tenía el poder de atraer lo que yo quisiera, todas las cosas que yo deseara, las iba a poder atraer. Si, si uno dice no, es que mi, mi musa, la Scarlett Johansson, uy, ¿No? quiero que sea mi novia, no va a ser imposible, ah. exactamente, ya <risa> lo dijiste. Si tú dices es imposible, es va awesome. a ser imposible. Exacto. Sí, sí. Si tú dices no, va a ser Scarlett Johansson, va a ser mi novia, y estás seguro de eso pero si tienes dudas llama llama sí o sea, no mames es que eso no te puede pero pero sí. si dudas llama ya ya sí. entonces para tener las cosas no hay que dudar absolutamente de nada quién te dice que Scarlett Johansson no le da cáncer la corren de, de, sí. del cine ya no le dan chamba se vuelve loca llega a México y la encuentras vagabundeando y se hace Scarlett Johansson y, y, y se hace tu, novia, se hace tu ¿no? novia o sea quién dice que eso no puede pasar de cualquier forma puede pasar. ¿Quién dice que tú no de pronto te saques la lotería, claro. te, te operes de todos lados, uh -huh. te involucres en el tema del cine y de pronto Scarlett Johansson frente a ti? Como diría Chicharito, ¿no? porque aquí nos dicen, no se diga más, me voy a poner a empezar a pensar cosas. Ah, hay que imaginar de cosas, cosas chicas, hay que... Imagínate cosas chicas. Ah, cosas chicas. ¿Por qué no nos imaginamos? Imagínate. Exactamente, hay que desear y no tener dudas. Cuando empecé a construir mi casa, estoy construyendo una casa, fue lo mismo. Yo eh, comencé a pensar en, quiero una casa, la empecé a imaginar, quiero construirla de esta forma, de esta otra, estos materiales, la estructura de la casa, cómo se iba, a, cosas que son de arquitectos, cosas que son como de, de albañilería, en todo eso me involucré en mi mente y empecé a creerlo y a imaginarlo y imaginarlo. Un día no dormí, completamente no dormí de pensar en cómo iba a construir mi casa. Al día siguiente, en la mañana, le hablé a, a mi amigo, le digo, necesito un arquitecto, quiero que venga un arquitecto y que me, que me cheque de medidas y todo eso. Vino arquitecto checó las cosas, me platicó cómo podía hacer la casa, no me gustó cómo, cómo me lo dijo, mandé, mandé llamar a un ingeniero, vino el ingeniero, también me dijo cómo podía hacer la estructura para que aguantara, porque yo la quiero en un cuarto piso y un montón de cosas, eh, no me convenció ahí en lo económico y demás cosas, y seguía pensando en la casa, después publiqué, necesito un maestro albañil, ¿alguien conoce un maestro?, y me dijeron, no, que sí conocemos a alguien, me lo mandaron, eh, llegó este señor, hablamos sobre la casa, coordinamos bien todo, él me entendió, yo le entendí, me dijo cómo podía estar segura la casa, la estructura, todo me dijo si, a todo me dijo si se puede, y entonces dijo, es, dije, es él, y ahora el dinero, quién sabe qué sucedió, pero en ese mismo mes, comencé a recibir dinero de varias partes, y le dije, ¿sabe qué don? Vamos a hacer la casa, y pum, empezó los cimientos y después ahí lo tengo, ya nada más me falta ponerle el techo y ya en este, en este año que viene le vamos a poner el techo a la casa, entonces así fue, este año le vas a poner el techo, ya salió Arqui, Arqui mira que ingeniero te iba a buscar una, te iba a sacar una la nota sí, porque yo soy Arqui, yo soy Arqui pone Fergie yo soy Arqui, dice Fer, fergi ah, sí, Fergie, Fergie no sé cómo se pronuncia ¿Qué manera de hablar tonteras ese joven que no encontraba un invitado mejor? Dice Connie Marcha. <risa> Órale, Connie Marcha, tranquila. Andan con todo, Estamos güey. contorreando. Es un... yo, sí, creo, yo, creo que, yo creo que piensa que yo soy el invitado, güey. No <risa> digas. <risa> ¿Cómo vas a ser el invitado? Ah, porque tú te pusiste la... Pues sí, porque yo estoy hablando tonteras, según. <risa> no, pero sí, muchas cosas. O sea, de estas historias. Tengo muchas, muchas de cosas pequeñitas hasta cosas muy grandes. Eh, no necesitas un arquitecto, necesitas albañiles, dice MMG. Pues sí, la verdad, este señor se la superrifó, eh, se la superrifó y me construyó tal como yo lo quería y toda la construcción y el diseño de la casa que sigue, que seguirá en este año, en este año 2022, pues estará de acuerdo a mi pensamiento, todo, todo. El día que yo subí, a, a, a ver la construcción y, y el arquitecto un arquitecto me dijo no esto no lo podemos hacer así yo le dije sí sí se puede le dijo esta casa ya está hecha aquí está mi sillón ahí está mi pantalla aquí tengo mis cuadros yo estoy ya bien yo ya estoy viviendo en mi casa tú todavía no la ves pero yo ya la veo ya está hecha así que si tú me dices que no se puede es que tú no eres el indicado, porque esta casa ya está hecha, y fue por eso que, que busqué al, al maestro Albañil, y él fue el que me dijo, no, si sí se puede, podemos hacer esto y lo demás, etcétera, y está, cada que yo subo a esa construcción, yo no entro a una construcción en obra negra, yo entro a mi casa ya, yo ya veo mi sofá, ya veo mi cocina, yo veo mi sala de estar, ya veo mi, mi, mi escritorio, ya veo a, a gente a mis amigos conviviendo conmigo, ya veo mi terraza, ya veo todo paso ahí a veces algunas horas paso imaginándome ya las cosas que van a suceder y el día que sucedan el día que sucedan solamente diré esto ya lo viví un día iba en un carro rumbo a méxico con, con mi amigo mi compañero me llevaba y mi novia no había podido pasar de colombia a méxico porque los colombianos les restringen la entrada no podían pasar y entonces yo iba en el carro Iban en el asiento de atrás y volteé hacia un lado y dije: un día voy a estar de la mano con mi novia y vamos a venir en este mismo auto y ese día no voy a ir solo vamos a venir por este mismo lugar y la voy a voltear a ver y sabré que ella siempre estuvo conmigo en este viaje va conmigo porque va a suceder y pasamos toda una historia bien pesada de que no podían entrar de Colombia a México hasta que por fin se pudo y un día fuimos a Ciudad de México, mi compañero iba manejando, íbamos en el asiento de atrás, yo la iba tomando de la mano, la vi como me la imaginé, y dije, yo sabía que este momento iba a pasar, o sea, sabía, era mi sueño, y ahora lo estoy viviendo, entonces cuando ya te llega eso, solamente lo disfrutas, es como una sensación tan agradable, haber, haberlo hecho, pero ya lo habías vivido, entonces todo lo que quieran, vívanlo ya, desde ya vívanlo, Vívalo, ya imagínense cómo va a ser cuando lo tengan, porque ya eso ya es una, una construcción que ustedes hicieron en la mente y una construcción que se va a hacer en la vida real. Entonces, todo lo que quieran se puede lograr, todo. Claro que sí, bueno, estoy leyendo aquí cómo es que te están diciendo que el arquitecto, que el arquitecto y que el arquitecto. Pero bueno, yo también soy mucho de eso y la verdad lo soy gracias, gracias a ti, bro. O sea, todo esto estuvo muy chido en la metafísica. Es algo que yo ya traía desde antes, pero que no había sabido comprender porque ni siquiera sabía cuál era el secreto. Sí, el secreto. Eso. Y hay que todos los días meterse en, en cosas de este tema claro. para alimentarse y, y hacerse fuerte en la mentalidad positiva. Uh -huh. Porque cuando eh, haces una mentalidad positiva y te va bien en algo y te va bien en otra cosa, empieza como una rueda, uh -huh. que, La bola de una bola de nieve, que va haciéndose más grande de cosas positivas, pero si de pronto te levantas y, ay, no estoy bien madreado, me puse una borrachera, estoy crudo, y te pegas con algo, el desayuno te salió mal, te hizo, se te hizo tarde, te ves pésimo, y todo se va haciendo mal el día, uh -huh. y todo negativo, y no te van a salir las cosas, entonces siempre, debes de empezar con algo, eh, que desees poquito, que te vaya bien en eso, que lo obtengas, y de aquí dices, de aquí me va a ir bien en esto, otro, en esto otro, y en esto otro, y en esto otro, y se va haciendo grande y grande y grande y grande ¿Qué pasó con Mel? Preguntan Melisa, ya son las 10 de la noche y Melisa no vino, no vino. yo le mandé el link y no vino eh, pues yo creo que ya vamos a ver el partido ¿no? Ah, bueno, sí, entonces bueno, ¿No? Vamos a despedirnos, <risa> gente ya vamos a despedirnos porque ya vimos ya estuvimos medio partido, vamos a ver el siguiente partido. El siguiente de mitad. Y entonces les agradezco que hayan estado aquí, estuvimos varias horas, ¿cuántas horas? Dos, dos horas y medias. Dice, mi sueño sería construir una casa bajo mis condiciones, la construiría bajo el mar como... Minecraft, <risa> <risa> estaría súper cool, ¿eh? ¿Minecraft? Sí. Minecraft más es que estás abajo del mar? Pues, en el cielo? Ay, creo ¿A no? <risa> <risa> Bueno, uno a uno, dale pues. Sí, hay que pensar positivo y no autosabotarse. Dice, estuvo muy interesante el tema de las muñecas. Estuvo muy interesante el tema de las muñecas. Sí, sí. En los primeros 15 minutos hablamos de muñecas. nada Estuvo muy interesante. Me tengo miedo a las muñecas. Y se trató de mil cosas más. De que, voy de, longos, wey. de que voy por el pan. los padres de Melissa, ¿por qué no me funciona el poder de la atracción? Oye, sí. ¿Cómo dice? Los fans de Melissa, ¿por okay. qué no me funciona el poder de la atracción? <risa> ya entendí. <risa> Dale pues, buenas noches a todos, saludos a todos, los quiero, descansen. Hasta mañana. Nos vemos, cuídense.